Esta tarde nos acompaña eh, Javier Puente. Eh, vamos a hablar de, de entomología aplicada para la pesca. Y Javier, pues bueno, su currículum es técnico eh, eh, especialista en salud del medio ambiente, especializado en aguas, y dentro de las aguas, pues está especializado en macroinvertebrados y eh, hidrobiología. Ha trabajado para, para diferentes organismos, eh, confederaciones hidrográficas, eh, también, si no recuerdo mal, Javi, has trabajado para parques nacionales. Correcto. Eh, y bueno, y te hemos invitado para que nos cuentes un poco a todos eh, eso que no vemos y que tanto nos interesa en el fondo, porque al fin y al cabo es lo que mueven los peces que nos hacen disfrutar. Que somos, sobre todo los que somos pescadores de trucha. Así sí. que nada, nos dejamos, nos quedamos en tus manos. Vale, para y luego haremos un turno de preguntas. Vale, vale. Yo vale. muy agradecido bueno. que estoy de daros la charla. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Voy a poner el PowerPoint, la presentación que he hecho y uh... Cuando me digáis que está ya que la tenéis en, en vuestras pantallas, comienzo. Okay. ¿La tenéis? No, te tenemos ver, aquí. Tienes que compartir pantalla. Entonces, vale, eso es una cosa. <risa> Ahí me habéis pillado esto, no sé cómo hacerlo. A ver. Abajo, ¿estás en un PC? Abajo, ah, ah, ah. debajo de tus ojos ahora mismo tiene que estar. De tu nariz. Compartir pantalla, perfecto. Y está aquí. Compartir. De acuerdo. Entonces, ahora ya, ¿sí, ¿no? A ver, ahora estás. Ahí estás, perfecto. Bueno, sin embargo, yo me veo, yo. Bueno, no sé. Bueno, yo... vemos la pantalla. Disculpadme a mí que eh, no soy eh, un Cristiano Ronaldo de la informática, ¿vale? Así que bueno, vamos ahí. Bueno, pues como bien sabéis, vamos a hacer... Vamos a eh, Javier, hacerlo. antes de que continúes, si te parece, ponla, ponla en modo presentación por, para que no se vean todas las... Abajo a la derecha, donde está el cursor que te da el tamaño, ahí hay una pestaña que te deja ver la, el PowerPoint en modo presentación. Sí, sí lo tenía puesto, tío. No, te, yo, nosotros estamos viendo la pantalla de, de PowerPoint, ¿vale? La edición. Eso, a ver, yo estoy es viendo, el... me estoy viendo a mí, te estoy viendo a ti, te estoy viendo a Moti, a Julia, y estoy, estoy viendo mi no. presentación. No, el PowerPoint, ponlo en modo edición. Que está puesto. Digo, en modo diapositiva. En modo claro. de presentación, está puesto. No, tío. pues aquí lo vemos en diapositivas. No, es que lo que has compartido es el PowerPoint, no has compartido la presentación. Dale vale, la presentación no, no, no, con diapositivas que está arriba. Vale, guay, también. Pero, abajo de pero, pero, todo pero, pero, a la derecha, o casi de todo. A ver, pero es el 6%. Ya, pero, el 6% habla, tienes un icono que te pone. Háblame eh, de un, Javi, de uno en uno, de uno en uno. Si no, no me, me lío. A ver, yo, en el PowerPoint, tengo aquí el PowerPoint. ¿no? Dale al F5. Ponte en el PowerPoint y dale al F5. Estoy y así en... empieza la presentación. Aquí y el F5. Vale, perfecto. Así. No, le estoy dando y no hace nada. Pero tienes que poner la. la el, el, o sea, tienes que marcar el, el PowerPoint. Ahora, dale al F5. Le voy a hacer un agujero al ordenador, ¿eh? Pulsando el F5, tío. Ah, vale. Yo lo pongo así lo tengo en presentación Yo no sé cómo lo veis Bueno, a... nosotros no lo vemos, pues tira con ello porque nosotros no lo vemos No, no, no, lo vamos a hacer bien A ver, tampoco Hombre, tiene que ser tan complicado mira, no a... Si ves, abajo en tu pantalla ves que pone 66% Sí Es la pestaña que hay justo a la izquierda Esa sí. no, la que hay a la izquierda, la ¿Sí? siguiente, esa, sí, cliquea sí. Esa, sí. esa eh, pues ya está Ya la he cliqueado que... Vale, pues nosotros te vemos en modo En modo normal No sé por qué, pero te vemos en modo normal Vale, modo edición, perdón Madre mía, con la de horas que le he echado a esto. Y no, venga, vaya, no te preocupes. <risa> no te preocupes, eh, Javi. Vale, ¿Cómo vale? vale, venga, vamos a empezar, así. Bueno, pues aquí nos vamos a... a bueno, vamos a, voy a intentar daros una charla, o a calentaros la cabeza, mejor dicho, con lo que serían los hábitats fluviales y los macroinvertebrados acuáticos, ¿vale? En primer lugar, he hecho un índice en el que vamos a ir desglosando poco a poco lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Y uno de los puntos más importantes eh, que he visto es que sepamos diferenciar lo que es un hábitat y un ecosistema, ¿vale? Yo sé que todo esto lo sabemos todos y tal, pero puede haber alguien que no lo tenga claro y es esencial para poder seguir con el, con el curso normal de la charla, ¿vale? Por otro lado, eh, bueno, pues vamos a hacer una breve descripción de los hábitats donde viven los macroinvertebrados. Luego vamos a hacer bueno, otra descripción de, del índice que mide la calidad del hábitat fluvial, ¿vale? Luego una breve descripción de lo que sería un muestreo de macroinvertebrados y las causas de las alteraciones de los hábitats, ¿vale? Lo he tenido que hacer muy rápido… Porque no tenemos tiempo para nada, ¿vale? Entonces, yo voy a dar la charla, luego apuntáis las preguntas y en el coloquio los vamos a resolver, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un ecosistema y un hábitat? Esperar un momento, que si no me voy a volver un poco chalado con esta barra que tengo aquí. Ahí. Bueno, no sé si estáis viendo los movimientos de mi pantalla, pero bueno. Diferencia entre hábitat y ecosistema, ¿vale? Pues, ¿qué es el hábitat? Pues el conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo, una población, una especie o un grupo de especies determinadas. A ver, el hábitat es pues, donde viven y donde encuentran pues, alimentos y donde encuentran refugio. ¿Vale? Y el ecosistema, no sé qué pasa, pero no me lo está desplegando. Ahora. El ecosistema es el conjunto de comunidades de seres vivos que comparten el mismo hábitat y que además interactúan entre ellos y con su ambiente abierto. Javi, disculpa, ¿estás en la diapositiva 2? Es que nosotros Yo... estamos en la 1 todavía, ¿Qué ¿No te pasa por lo que sea. Mira, así lo veis mejor, lo voy, lo voy haciendo así. ¿Me oís o no me oís? Perfecto, Javier. así, pasadas a mano directamente. Vale, perfecto. Así, venga, y así nos quitamos de, de historia, ¿vale? Ya no sé por dónde iba, ah, vale. He, he explicado lo del ecosistema, ¿vale? Eh, para que nos hagamos una idea, el hábitat es eh, como si dijésemos, pues, las casas donde vivimos los humanos, las casas, los pisos donde desarrollamos nuestro, nuestra vida y los ecosistemas, pues serían la ciudad, ¿Vale? Por eso pongo ahí eh, que el hábitat se encuentra dentro del ecosistema, y el ecosistema está constituido por muchos hábitats. ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en los hábitats. ¿vale? Vamos a ver. Y además nos vamos a centrar en los hábitats que se encuentran dentro de la lámina de agua, de la masa de agua. ¿vale? ¿Cuáles serían? Pues el bentónico son los organismos que viven en el sustrato, ¿vale? en el lecho del río, como por ejemplo, los macroinvertebrados o la diatomea epilítica. Di di diatomía epilítica? ¿Qué significa epilítico Porque mmm, tienen preferencia por vivir adherida a un sustrato duro, a las rocas, ¿vale? Entonces hacen una película, un biofilm, que es lo que nos hace que nos repalemos en el río cuando vamos andando y pescando, ¿vale? Pues las diatomeas que sepáis que son culpables de muchos repalones, ¿Vale? Luego tendríamos el nectónico, ¿vale? que son organismos que nadan activamente en la área acuática, por ejemplo, los, los peces, ¿vale? Luego tendríamos el planctónico, que son organismos que viven suspendidos en el agua, ¿vale? como por ejemplo el fitoplaston y la diatomea. Ellos simplemente viven ahí, completamente suspendidos, y ya está, ¿vale? Y luego, por otra parte, tendríamos el neutónico, que son organismos que viven en la capa superficial de, de, que separa el agua de la atmósfera, como los copépodos. Bacterias y diatomía de Pero nos vamos a olvidar de, de estos tres últimos que, que acabo de describir. Nos vamos a centrar en el bentónico, que es donde viven los macroinvertebrados, ¿vale? Nos vamos a centrar en el bentónico con alguna excepción, porque algún hábitat que voy a desarrollar ahora eh, no precisamente eh, está incluido en la masa de agua, pero es importante para los macroinvertebrados, ¿vale? Eh, bueno, mucho menos. Esto es que es un coñazo, si la presentación no me hallo, tío. Bueno, ¿qué tipo de, de hábitat? Bueno, pues ¿cuáles son los hábitats donde, se, donde viven los macroinvertebrados? Y una pregunta que os voy a hacer, perdona, es que me están saliendo aquí cosas de poner los recursos deficientes del sistema. ¿Eso lo estáis leyendo o qué? Vale. Bueno. Eso solamente lo lees tú, eh, Javi. Si es que, no sé, parece que me está dando estos problemas. Bueno, seguimos, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué tipo de hábitat? Pues vale, la hojarasca, los troncos y las ramas, la arena, el humo, ahora explicaremos lo que es, las raíces, los rápidos con pues, sustratos duros, las orillas vegetadas y las cornillas, ¿vale? Superficie, los y así. El primero que vamos a desarrollar... Es el de la hojarasca, los troncos y las tramas, ¿vale? ¿Cómo se forma este hábitat? Como podéis ver en la foto, ahí hay un montón de troncos y de ramas que están haciendo un represado del río. ¿vale? Entonces, la corriente del río pues, va trayendo un montón de materia orgánica, que pertenece normalmente a las a la riberas, ¿vale? y ahí permite que vivan unos organismos. ¿Qué organismos nos vamos a encontrar ahí? Pues son organismos detritívoros, ¿vale? Que se alimentan pues, de, de material que ya está muerto, por así decirlo, ¿vale? Eh, son hábitats de una alta diversidad de macroinvertebrados. Cuando se va a muestrear, este tipo de hábitats son interesantes porque cuando los encuentra y muestrea normalmente se encuentran un montón de individuos que luego para realizar bien el índice de calidad, pues los encontramos ahí, ¿Vale? Y ahora vamos a empezar un poco con los nombres raros, pero no os preocupéis porque yo voy a intentar desglosarlos para que, pa que no nos hagamos un link, ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar? Los bétidos, leptoflébidos, estos dos que estoy diciendo son efebrósteros, ¿vale? Triópidos, que serían coleósteros, leptocéridos, que serían tricósteros y muchos más, ¿vale? No quiere decir que a los pétidos de los lextos sean exclusivos de ese tipo de, de hábitat, pero sí es verdad que tienen cierta predilección para vivir en ellos, ¿vale? Aquí os voy a poner un... Eh, perdón, aquí eh, podéis ver lo que es un tronco o la corteza de un tronco que ha estado sumergida eh, y para que os fijéis bien la cantidad de, de, de macroinvertebrados que hay adheridos a él. ¿vale? Aquí tendríamos... ¿Qué es esto? A ver... ¿Quién sabe más o menos lo que es? Una efemera. ¿Una efemera? ¿Una nada más? ¿O hay dos? Hay dos. Pero son sí. son todos los dos, ¿vale? A la izquierda tendríamos un vétido y a la derecha tendríamos un lectoflevido. El lectoflevido si habéis leído el artículo de la efemera del niño que habla de un corotérpepistéti, al final eh, lo encontraron, pues esta es la ninfa, ¿vale? Eh, bueno, concretamente no, pero es de la misma familia, ¿vale? De, de la efémera del niño, ¿vale? Aquí tendríamos un driópido a la izquierda, que sería un coleóptero, ¿vale? Y a la derecha eh, tendríamos un lectocerio, que es un tricóptero, que hace en las casitas, pues si vive en una hojarasca, en los troncos y las ramas, pues su casita la va a construir de hojarasca, de troncos, bueno, de partículas vegetales en la especie de su casita, ¿vale? Pasamos a otro hábitat, la arena. La arena, como dato curioso, también me lo he encontrado algunas veces que llaman al hábitat ramentum, ¿vale? Que es el vocablo latino que significa partícula diminuta, ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar en la arena? Con los filtradores, ¿vale? Como ejemplo claro, con los que vamos a estar familiarizados, sobre todo a nosotros que nos gusta tanto la pesca con mosca, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar quironómidos, efeméridos y polimitarcidos. He puesto el ejemplo de polimitarcidos para que veáis ahora la similitud que tienen con las efémeras. ¿Son efemerósteros? Se parecen mucho, pero no son iguales, ¿vale? Aquí a la izquierda podemos ver la ninfa de una efémera, ¿vale? En el medio podemos ver un quironómido y a la derecha podemos ver un polimitárcido que se parece mucho a la efémera. Pero bueno, una de las particularidades que tiene el polimitárcido es que los palpos masilares, es decir, lo que tiene justamente por encima de los ojos, los tiene convergentes y la efémera dánica los tiene divergentes. ¿vale? Son efemerósteros y además eh, los polimitárcidos tienen un tamaño similar. Al, al de las esferas, ¿vale? Otro hábitat, humo. ¿Humo qué significa? Bueno, viene del vocablo latino que significa suelo, ¿vale? ¿Qué particularidad tiene este hábitat? Porque son las orillas no inundadas con cierto grado de humedad, o yo diría mejor, con mucho grado de humedad, ¿vale? Las orillas que tienen mucho. ¿Qué organismos van a vivir ahí? Organismos hidrófilos, que no son hidrófilos, ¿verdad? Este tipo de organismos necesitan mucho la humedad, pero no, puede, no, no les gusta que, que, que estén remojados en agua, ¿vale? Entonces, eh, este tipo de hábitat, eh, vamos, tienen mucha preferencia los coleósteros para, para estar, bueno, para, para vivir, ¿vale? ¿Qué tipo de coleósteros nos vamos a encontrar? Pues hay unos que se llaman hidrénidos, de hecho, yo en la empresa en la que trabajé durante muchísimos años se llamaba Hidraena, en referencia a esta familia de, de, de coleósteros, ¿vale? Los élmidos y hay muchos más organismos, ¿vale? Pero no he podido poneros todos los organismos porque la charla da lo que da y no podemos entretenernos mucho más, ¿vale? A la izquierda tendríamos un élmido y a la derecha pues, tendríamos un... Eh, eh, perfecto, lo he dicho y ya no me acuerdo ah, eh, a la izquierda un elmido y a la derecha un hermido eh, aquí que estáis viendo los que tienen ese tamaño tan grande pero en realidad miden unos 3 milímetros ¿vale? cada uno pasamos de de, de hábitat ¿vale? Y ahora nos vamos a meter con las raíces ¿vale? ¿qué hábitat son las raíces? pues las raíces de las plantas vasculares normalmente está asociada a las partes someras y tranquilas de los ríos. Es decir, este hábitat nos, mm, es distinto a otro que vamos a explicar posteriormente y es el hábitat en el que, por ejemplo, las raíces de las espadañas, como las estáis viendo ahí en la foto, ¿vale? eh, y es un hábitat que tiene mucha preferencia eh, por habitarlo los eh, organismos herbívoros y depredadores. Los herbívoros para alimentarse directamente de las raíces. Y los depredadores para aprovechar todas las oquedades que hay entre la vegetación para depredar uno los otros, ¿vale? Es un buen hábitat para los donatos, ¿vale? Para las libélulas, tanto los caballitos del diablo, ¿vale? Que serían los, los cigósteros, como para las libélulas, que serían los anisósteros, ¿vale? Pero bueno, no quiero liar tampoco mucho con tanta terminología, ¿vale? Eh, ¿qué he dicho no vamos a encontrar? Pues, ¿vale? pues los calosterígidos, que sería un caballito del diablo que lo vamos a ver ahora, los ceratopogónidos, que se parecen, son vícteros se parecen mucho a, a los quironómidos, pero en realidad no tienen nada que ver y luego como tricósteros tendríamos la hidrostila que son los tricósteros de menor tamaño que tenemos en nuestros ríos y los psicópidos. ¿vale? vamos a intentar verlos Aquí tendríamos a la izquierda un caballito del diablo que se llama la familia Calopterigidae, ¿vale? A la derecha tendríamos un ceratopoónido que, como he dicho, se parece a, a los quironóvidos, pero si os fijáis es mucho más delgadito y si lo vieseis moverse en el agua alucinaríais de la velocidad que pilla el bicho y luego tendríamos como tricósteros, fijaos. A la izquierda una hidrostila. ¿Veis la casita que tiene la hidrostila? Pues fíjate, aquí se ve muy grande, pero eso tiene el tamaño de un grano de arroz, ¿vale? Y a la derecha tendríamos los psicómidos, que estos ya sí tienen un tamaño un poquito más grande, ¿vale? Un poquito más pequeño que un hidrossique, que supongo que lo conocéis todos. Son un poquito más, más pequeños, pero vamos, se parecen. ¿vale? Otro hábitat, los rápidos con sustratos duros, ¿vale? Eh, cuando hablamos de rápido, ya estamos hablando de un hábitat que las corrientes, el caudal, lleva ya una velocidad considerable. ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar ahí? Bueno, organismos rapadores y depredadores. Eh, ¿qué, tiene de par ¿Qué particularidad tienen estos hábitats? Porque pues son unos hábitats que nos van a ofrecer una cantidad de organismos bastante grande y la diversidad también es bastante buena, ¿vale? Normalmente los organismos que puntúan, eh, ya sabéis que hay un índice para la calidad del agua mediante más invertebrados pues los organismos que, que tienen más intolerancia o con pues los que más puntuación tienen prácticamente los vamos a encontrar ahí, ¿vale? Aunque luego hay excepciones, ¿vale? ¿Cuáles serían los organismos? Bueno, los pérlidos, que los conocemos todos, las perlas, ¿no? Los perlódidos, que se parecen a, a las perlas. Los estagénidos, eso no hace falta que yo lo explique, son las ninfas planas, ¿no? Los peorus y los, y los ectionurios. Luego los policentropódidos, que son tricósteros. Y los blefaristeridos. Los blefaristeridos son unos distros que ahora cuando los veamos los voy a, a describir veréis qué cosa más curiosa aquí a la izquierda tendríamos un perlódido ¿vale? a la derecha pues tendríamos un extranjero Entonces, eh, estos bichos viven ahí, en la corriente rápida ¿vale? y ahora fijaos qué cosa más rara os estoy poniendo en la izquierda es un blefaricébido, es un dístero que puntúa 10 y es completamente intolerante a cualquier tipo de variación en la, en la concentración de oxígeno del agua y a la contaminación ¿vale? si os fijáis bien eh, en la parte central del vientre tiene como una especie de ventosa, por así decirlo, ¿vale? Que se adhiere muy fuerte a la roca y viven justamente donde el, rápido, donde el agua es blanca, ¿vale? Por la cantidad de corriente. Eh, viven en el remolino, eh, en la agua rápida, ¿vale? Y luego a la derecha pues, tendríamos un policentropódico, que es un tricótero también, para así que, pero que, vamos, son completamente distintos también. Ahora, orillas vegetales, ¿vale? Y cornices. Bueno, aunque os parezca de perogrullo lo que os estoy contando, pues, ¿qué son las orillas vegetales? Pues, las orillas que tienen vegetación y las cornices, ¿vale? Eh, como veis ahí en la foto. Eh, las cornices tienen la particularidad también, si... Sí, si vais pescando o vais metido en el río, si os fijáis en las cornisas, lo que hay debajo, normalmente están acompañadas de las raíces expuestas que llevan, que, que tienen la vegetación de, de ribera, ¿vale? Y eso, pues, ¿qué es lo que, lo, es lo que le confiere a los invertebrados, un montón de alimento y de refugio, ¿vale? ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar ahí? Nos vamos a encontrar coleósteros, como los titícidos, y, eh, y también hidrofílidos, ¿vale? Y luego, pues, odonatos, también. A odonatos les gusta este tipo de hábitat, como los nidos y los coenarionidos. Vuelvo a repetir, este, estos, eh, estos organismos que os estoy diciendo no son exclusivos de esos hábitats. Se puede mover hacia uno y hacia otro, pero sí si es cierto que en este tipo de hábitats que os estoy diciendo, hay organismos que tienen cierta predilección y son estos, ¿vale? Son lo que os estoy contando. Vale, pues aquí a la izquierda tendríamos un coenagriónido, que sería la, la ninfa de un caballito del diablo, y a la derecha tendríamos una esnido, que es la ninfa de una libélula. Y además son las libélulas más grandes que tenemos en España. ¿vale? La, la ninfa de la derecha es de una libélula ya tocha. Luego, como coleósteros, tendríamos los titícidos. si os fijáis bien. En lo que serían las patas, ¿vale? Que tienen como una especie de vellosidades que le sirven a modo de remo y alcanzan unas velocidades en el agua nadando que son impresionantes. Y el de la derecha tendríamos un, hidro, eh, un hidrofílido que no... Bueno, se parece a, al litícido, pero tampoco tiene, No son iguales, ¿vale? Luego, el hábitat de superficie. Bueno, pues superficie que es, pues, los organismos que viven y que se desarrollan, que desarrollan su ciclo de vida sobre la superficie del agua sin romper la tensión superficial. A esto estáis completamente acostumbrados a verlo, ¿vale? Que son los zapateros o los, los escarabajos estos que nos paran de dar puerta en, en la superficie del agua, ¿vale? Y, cuando, y tienen la particularidad de que cuando vamos a mostrarlos son macroinvertebrados que son difíciles de capturar porque corren como demonios y a veces es difícil es muy difícil echarle la red para que entren dentro de, de la red y luego verlo en la batea, ¿vale? Luego tendríamos lodos, limos y arcilla, ¿vale? En algún sitio eh, lo leí también que le llamaban caen. ¿A qué os suena caen? A caenido, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver. Caenum es el vocablo latino que significa barro, lodo o limo. ¿Qué tipo de organismos nos vamos a encontrar ahí? Los detritívoros. que además normalmente este hábitat suele estar asociado a organismos que son más tolerantes de la cuenta, ¿vale? Organismos más guarretes, por así decirlo, macroinvertebrados microinvertebrados más guarretes, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Bueno, los oligoquetos, que son las lombrices, los quironómidos, ¿vale? Pero también nos podemos encontrar efemerósteros, son como los caénidos. Yo creo que le pusieron caenidad por eso, por la predilección que tiene este femenóster, por los, por los lodos, los sustratos finos y, y los limo y las y, y las típulas. Las típulas son un díster que todos hemos visto alguna vez, que es el famoso montaje de mosca que le dicen al daddy long legs. El adulto de las típulas es el, tipo, el típico díster con las patas así de largas, muy, muy largas. Y que lo vais volando siempre en los ríos, porque además tiene un tamaño bastante grande. ¿vale? vale, pues aquí a la izquierda tenemos el ejemplo del efemerótero de del caénido, ¿vale? que es lo que hemos estado hablando. A la derecha tendríamos el, la, la larva, el dítero, que se llama tipúlido, y además tiene unos tamaños considerables. Y a la izquierda, aquí, esto que parece un un tricósteros no lo es, es un megalóptero, ¿vale? Cuando son adultos los, me los megalópteros se parecen mucho a los tricósteros porque tienen la ala en tejadillo, pero no tienen nada que ver. Son órdenes completamente distintos, ¿vale? Y tienen predilección las ninfas, tienen predilección por vivir en los limos y en las arcillas. Y el que tenemos a la derecha, pues es un tironómido, que no creo que haga falta explicaros lo que es un tironómido, ¿vale? Bueno, ahora que hemos hecho una breve descripción de, de los hábitats en los que habitan los macroinvertebrados, vamos a intentar desarrollar el índice que evalúa en el estado en el que se encuentra el hábitat, ¿vale? El índice del hábitat fluvial, ¿Vale? ¿Qué hace el IHL? ¿Qué podemos hacer con el IHL? Pues evalúa la heterogeneidad ambiental o la diversidad de hábitats fluviales. ¿vale? Es esencial para interpretar adecuadamente otros indicadores fundamentales en la determinación del estado ecológico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que antes de entrar a muestrear unos macroinvertebrados, es bastante bueno o recomendable que se rellene este este índice para saber lo que te va a encontrar para saber cómo está lo, lo que tú quieras muestres ¿vale? el índice detecta cambios antrópicos, evidentemente los cambios antrópicos los que lo hace el hombre son fáciles de detectar ¿no? imaginar una excavadora removiendo el lecho del río o eh, no sé cualquier barbaridad que estamos acostumbrados a ver por ahí ¿no? pero también detecta cambios no antrópicos ¿por qué? Pues mira si hay una sequía muy fuerte, los hábitats se van a disminuir. Pero también si viene una tromba de agua muy fuerte, pues imaginaos antes cuando estaba explicando lo de los troncos, las ramas y tal. Si viene una tromba de agua muy fuerte, ese tipo de hábitat los va a arrastrar y los va a eliminar. ¿vale? Y luego comentaros también que es un índice de, de manejo fácil. Si se tienen unos conocimientos básicos. Yo creo que todos los que estamos aquí... Podríamos rellenarlo sin problema, ¿vale? ¿Qué evalúa? el IHF? Eh, eh, perdón, ¿qué, ¿cuántos apartados tiene el IHF? Pues tiene siete apartados o siete parámetros, ¿vale? Sería la composición del sustrato, y medida de las partículas, regímenes de velocidad profundidad. Bueno, aquí están todos enumerados y ahora los voy a ir desglosando uno a uno, ¿vale? Para que no nos perdamos, ¿vale? A ver... Bueno, vamos a empezar. La frecuencia de rápido. ¿Qué es la frecuencia de rápido? Pues el promedio de la aparición de rápido respecto a la presencia de zonas más tranquilas. Es decir, ¿cuántos rápidos hay en el tramo de muestreo? ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Pues midiendo la distancia promedio entre rápido y dividiéndola por la anchura promedio del río. Es decir, si tú vas a un tramo a, a evaluar este índice y te encuentras… Rápidos cada cinco metros, ¿vale? Quiere decir que el río va a tener una diversidad mucho mejor que un, que un tramo lento, ¿no? Entonces, se mide la distancia que hay entre los rápidos y se divide entre la media de la anchura del río. Entonces, eso te, te sale un cálculo y te dice en el estado en el que se encuentra, ¿vale? Esto si queréis luego lo explico un poco mejor. ¿Qué importancia tienen los rápidos en el hábitat fluvial? Pues como hemos estado comentando antes, los rápidos proporcionan hábitats de alta calidad y gran diversidad faunística. Por lo tanto, a mayor frecuencia de rápidos, mayor diversidad la, en la comunidad de organismos. Eso es de Perogruño, ¿vale? ¿Qué pretende este apartado del índice? Pues evaluar la heterogeneidad del curso de río, cómo, cuánto movimiento tiene la corriente, eh, saber cuántos rápidos hay y a ver también lo que nos podemos encontrar. ¿vale? Eh, por otra parte, tendríamos la eh, inclusión de los rápidos y la situación postre. ¿Qué es la inclusión de los, eh, los rápidos? Pues la inclusión es el grado en el que las partículas del sustrato están fijadas al lecho de río. Si vosotros os ponéis a pensar en los rápidos, <coughs> En las, de... <coughs> Perdón. en las gravas que hay en los rápidos no debería haber ningún tipo de material fino que la esté eh, cementando ¿no? que la esté eh, reteniendo. Las gravas deberían estar limpias. Si están retenidas o si, si hay muchos limos, algo está fallando. ¿vale? Y luego la sedimentación. ¿Qué sedimentación? Consiste en la deposición de material fino en las zonas más, más lentas o más leníticas del río, ¿no? eh, Como pongo aquí, solamente se puede medir una categoría. Si tú vas a hacer un punto de muestreo que tiene 100 metros, pues si te encuentras que no tienes ningún rápido, tendrás que medir la sedimentación. Pero si hay algún rápido, tendrás que medir la inclusión, porque en el punto de muestreo hay algún rápido, ¿vale? Como bien os estaba diciendo, pues a mayor inclusión menos calidad de la vista fluvial. Y lo mismo pasa con la sedimentación, ¿vale? la sedimentación. A mayor sedimentación menos calidad. Composición del sustrato. ¿Qué es la composición del sustrato? Pues muy fácil. ¿eh? Lo que vamos a intentar ver es la heterogeneidad del lecho del río. Vamos a ver en, en qué porcentaje se encuentran las, los bloques y las piedras, los cantos y las gravas, las arenas, los limos y las arcillas, ¿vale? Tú cuando vas a muestrear un río no tienen por qué estar todos. Pueden faltar alguno de ellos. Pueden, pueden faltar la arena o los limos, o encontrarte un punto de muestreo que no tenga bloques y piedras, ¿vale? Entonces, eh, bueno, antes de deciros, este, el, el índice este no sanciona, ¿vale? Siempre suma puntos. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que si falta alguno, no va a puntuar, pero tampoco le va a sancionar, ¿vale? Bueno, eh, evidentemente, a mayor heterogeneidad del sustrato, mayor biodiversidad del hábitat. Eso está claro, ¿vale? A ver. Regímenes de velocidad y profundidad. Muy bien. Pues bueno, aquí lo que vamos a observar es la capacidad que tiene el sistema para proporcionar y mantener un ambiente estable. ¿Dónde, dónde vamos a anotar más? Vamos a ver. ¿Dónde, en, qué, ¿En qué ríos vamos a anotar más la incidencia de este apartado? Pues los ríos regulados. Si el río le, va, le quitan, el, lo dejan en caudales mínimos, pues habrá menos hábitat. ¿Vale? Y si le uh, sueltan una cantidad de agua. Habrá un poco de más hábitat, ¿vale? Lo que queremos decir con este apartado, lo que queremos evaluar es que la mayor variedad de regímenes de velocidad y profundidad, pues mayor diversidad de hábitat, ¿vale? ¿Cuántas categorías tenemos? Lento somero, lento profundo, rápido somero y rápido profundo. Cuantas más categorías tenga un río, mejor va a ser la, la diversidad de hábitat, ¿vale? Si vamos a un río que está en estiaje, pues lo mismo lo que nos vamos a encontrar es rápido somero y, y, y, y lento somero, ¿vale? Si a un río con su caudal, pues lo mismo tenemos las cuatro categorías, ¿vale? ¿Qué se considera somero? Pues se considera somero todo lo que sea inferior a 0,5 metros. ¿Y qué se considera rápido? Pues se considera rápido todo lo que, toda la velocidad que sea superior a 30 metros. Esto me... Bueno, sí, exactamente, a 30 centímetros por segundo, a 0,3 metros por segundo, ¿vale? Porcentaje de sombra, es otro apartado, y además muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues la sombra proyectada por la cobertura vegetal, ya siento, es decir, la, la, la, la sombra que le está incidiendo directamente al lecho y que la vegetación de ribera deja entrar deja ¿vale? Influye de forma directa en el desarrollo de productores primarios. Entonces, si a los productores primarios les falta, bueno, la luz que les está entrando no es la adecuada o es insuficiente o lo que sea, pues ya va a estar afectando a los, a los niveles superiores. ¿vale? ¿Qué categorías tendríamos? Aquí las he puesto jerárquicamente, ¿vale? Sombreado con ventanas sería lo ideal. que Entrase la luz, pero no toda de golpe. ¿Vale? Luego totalmente en sombra, ya puntuaría, pero puntúa menos. Grandes, claro, puntúa menos y un tramo de río que esté completamente expuesto ya eh, sería la categoría de menos puntuación. ¿Vale? Elementos de heterogeneidad. Pues son los elementos naturales que proporcionan hábitat físico o alimento para la fauna bentónica. ¿Vale? Como ya hemos dicho antes, antes hemos estado hablando de un hábitat específico, que sería el cereal las hojas, las troncos y las ramas, pues el índice tiene un apartado en el que lo menciona específicamente. ¿Vale? Aquí vemos hojas, troncos, ramas y raíces expuestas. Ahí. Lo que pasa es que a hojas le he puesto un asterisco, porque si hay mucha cantidad de hojarasca en el, en el lecho del río, pues tampoco es bueno. Ellos empiezan procesos físico-químicos. Por ejemplo, pueden producir amonio, que no es, no es lo indicado ¿no? para para la vida de, de, de los macroinvertebrados o para la contaminación de las aguas. Y eh, así que todo tiene que estar siempre en unas proporciones bastante buenas, indicadas, ¿no? Y luego los diques naturales. Los diques naturales son las estructuras geológicas, puede ser de bloques y piedras, pero que son transversales, ¿vale? caudal esto lo hemos visto todo, Habéis llegado al río y habéis encontrado que hay un montón de piedras y justamente agua arriba de las piedras ha hecho un remanso de agua que ese esa parte del río ha ganado profundidad. ¿no? Entonces eso, pues, eso es lo que se mide, los diques naturales. ¿vale? En ningún caso se van a evaluar elementos artificiales. No vale decir un dique de hormigón ni historia de Vale. Y ahora, la cobertura de vegetación acuática. También es bastante importante los macrófitos que hay en el, en el río, ¿vale? Pues mide la densidad de la vegetación acuática que hay en el lecho del río, a mayor diversidad, diversidad, no cantidad, ¿vale? Mayor disponibilidad de hábitat y mayor fuente de alimentos. Lo que pasa es que no pueden superar nunca el 50%. Si hay demasiados macrófitos, como ha pasado en algunos ríos, y además estoy convencido de que vosotros lo habréis visto, que ya, ríos que han estado ya completamente invadidos por los macrófitos, ya lo que hace es que remansan hasta incluso el agua, no dejándole que lleve la, la corriente natural, pero eso tampoco es bueno. ¿vale? ¿Qué tipo de vegetación vamos a ver en, en este apartado? o pues Bueno, aquí voy a decir unos nombres raros, pero los voy a expresar para que lo entendáis, ¿vale? Aquí viene eh, el plocón, los briófitos, el pezón, las fanerógama y las charales, ¿vale? ¿Qué es el plocón? La rana que hay ahí no es el plocon, ¿vale? Es lo que hay alrededor de la rana. El plocón sería la alga filamentosa, ¿vale? O bueno, alga filamentosa están adheridas al sustrato, pero la masa que eh, que llevan por encima, normalmente está alejado del sustrato y por eso forman esos filamentos, ¿vale? Los briófitos pues son los mugos y las hepáticas. Mugos, no hace falta que os ponga una foto, pero las hepáticas sí os he puesto una foto porque son eh, unas plantas que normalmente las vemos en los ríos, en zonas muy, muy, muy húmedas que son, tienen este tipo de, vamos, de morfología, ¿vale? Y bueno, porque sepáis que también son importantes. vale Y el pesto ¿vale? El pesto ¿qué es? Pues son las algas, eh, bueno, eh, la vegetación que forma colonias, inc pues, incrustándose en la roca, por así decirlo. Eh, y luego pues, pueden también formar eh, estructuras globula globulares, ¿vale? O, en fin, eh, no sé. Si, Alguna vez, a ver, que esto es un poco complicado. ¿Vosotros habéis visto en, la, en el río, justamente en las rocas que salen como una especie de tomate? No sé si lo habéis visto, los tomatitos estos que parecen, pues eso sería el pesto, ¿vale? Alga incrustante o algunos macrofitos que hacen estructuras globulares, ¿vale? Y luego la faneródama de las charales, a grosso modo definiéndolo, pues sería. Las plantas acuáticas que tienen por su tallo y su hoja, ¿vale? Que se parecen a las plantas, normales y corrientes, ¿vale? Hablándolo a grosso modo. Aquí os puedo poner la hoja de campo del IHF, aunque se vea muy pequeño y más con el problema que estamos teniendo, que no se puede ver la presentación. Eh, el modo de diapositiva. Bueno, no os preocupéis porque el enlace del... Del, del artículo de la hoja de campo ya lo hemos puesto ahí. Pero bueno, ahí lo que quería enseñaros eran los siete apartados, ¿vale? Para que los vieseis bien diferenciados. Vale, ¿cuál es la puntuación del IHF? Con la puntuación máxima de cada apartado es e independiente a la suma de todos ellos y nos da el valor desde el índice de IHF, con un máximo de 100 puntos, ¿vale? Si está por encima de 90, pues eh, tendremos un, un, un hábitat de muy alta diversidad. Se representará con azul, ¿vale? De 71 a 90, pues verde. Y tendríamos un, un hábitat fluvial de alta diversidad de alta, ¿vale? Y así sucesivamente hasta llegar a, a, a ríos que estén muy degradados, que están por debajo de 30 puntos, ¿vale? Bueno, hasta aquí el, el índice del hábitat fluvial. ¿vale? Y otra cosa que os quería comentar ahora, que me resultaba interesante, es decir, una vez que ya hemos rellenado el hábitat, o una vez, que, rellenado, no, una vez que hemos definido o hemos expresado cómo funciona el hábitat, o cómo se rellena, o qué apartados tiene, pues vamos a darle alguna aplicación práctica, ¿no? ¿Para qué puede servir? Para de los macroinvertebrados y aquí os quiero comentar cómo se hace un macroinvertebrados hay muchas más formas de mostrar macroinvertebrados pero bueno yo quiero comentar cómo se hace para, para obtener datos de calidad biológica vale lo primero que tenemos que ir a hacer es ir al río sabiendo la tipología del río que vamos a tener mm, todos los ríos no son iguales mm, Incluso en pocos kilómetros, aunque parezca que son iguales, no son iguales. Eso se diferencian por ecotipos. ¿vale? Y cada tipología de río, por ejemplo, ríos silicios de alta montaña, ríos calizos de media montaña. ¿vale? Ese tipo de, de categoría van a tener unos taxones asociados. Cuando hablo de taxones asociados me refiero a... A, unos macro, a una familia de macroinvertebrados de macroinvertebrado asociados, ¿vale? Entonces, tú ya, una vez que sabes qué tipología de río vas a muestrear, te coges y me haces una, un análisis de parámetros físico-químicos, in situ. normalmente lo que se mide es el pH, la conductividad, el oxígeno disuelto y el porcentaje de saturación que tiene el medio para retener el oxígeno, ¿Vale? Posteriormente ya cuando, bueno, los, los parámetros físico-químicos, tú te puedes encontrar un río y te parezca que está en perfectas condiciones, pero los parámetros físico-químicos te pueden estar diciendo otra cosa, ¿vale? Por eso te digo que los parámetros físico-químicos siempre son un sistema como decir, bueno, a ver, está muy bien, pero vamos a ver cómo está el agua, ¿vale? Cuando hemos medido los parámetros físico-químicos, pues lo que lo que normalmente se hace es evaluar el estado del hábitat. Se, se, se rellena el IHF y ya más o menos te hace una idea de lo que te vas a encontrar. De cómo, va a estar, ¿Cómo van a estar donde viven los bichos? ¿En qué situación van a estar? ¿Quién va, quién va a estar allí? ¿En qué condiciones va a estar? ¿vale? Esto en realidad es como un CSI, pero, pero de bichos y de ríos. ¿vale? Bueno, una vez que ha rellenado el se rellena el, la hoja del hábitat fluvial, se hace el IHF, pues se tiene que identificar bien y localizar cada uno de los microhábitats. Es decir, nosotros pues, cuando hacemos un muestreo de macroinvertebrados queremos sacar unos organismos, pero claro, si no sabemos dónde viven, pues no podemos hacer nada. Entonces, antes de pisar el río, tienes que mirar bien lo que hay. Pues mira, ahí hay arena, ahí hay un Ahí hay unas raíces expuestas. Ahí hay unos macrosfitos, y tú te haces una composición en tu mente y ya más o menos te metes a muestrear para perseguir a esos organismos dianas, ¿no? Esas familias de macroinvertebrados, ¿vale? Y ya posteriormente, bueno, se procede al muestreo dependiendo de los datos que queramos obtener. Se pueden obtener datos cualitativos en los que van muestreando los hábitats y va eh, in situ, va, va separando los macroinvertebrados y... No, eh, sigue muestreando hasta que no te sale nada nuevo, es decir, hasta que ya no después de un rato muestreando no te ha salido ninguna familia nueva ¿vale? pero si, si en cambio queremos coger datos semicuantitativos aquí la cosa se complica, ¿por qué? porque en el tramo de muestreo tienes que hacer una estima de los porcentajes de hábitat, es decir pues tengo un 10% de rápido tengo un 10% de limo tengo un 10% de, de macrófito. Y entonces tendrás que coger luego las redadas que sean propicias para ese porcentaje. Y luego esas redadas te las llevas al laboratorio. ¿vale? Aparte de mirar los bichos en el campo, te los llevas al laboratorio y los divides por secciones. O ¿vale? bueno, eso ya es un poco más complicado y si queréis, os lo explico otro día, paso por paso. ¿vale? Y luego, pues, los datos que tengamos... Si queremos sacar eh, una calidad del estado ecológico, una calidad de agua, eh, basándonos en los macroinvertebrados, pues el índice IBMWP que creó Javier Alba III, entre otros, y eh, en el que bueno, pues, cada, bueno, pues, se evalúa la calidad del agua en función de, de, del carácter bioindicador que tiene cada uno de, los, de las familias de macroinvertebrados, ¿vale? Y ya, por último, quería comentaros cuáles son las causas de las alteraciones de los hábitats. Evidentemente, hay muchas más causas, ¿vale? He puesto extracciones de agua para regadío. Evidentemente, estamos acostumbrados a ver los canales quitándole un caudal al río, tanto legales como ilegales, ¿vale? O es sea, una actuación directa sobre el caudal del río. Pero luego también hay otra, otro tipo de actuaciones son las extracciones de agua para consumo humano, son la ETA y las embotelladoras. Estas inciden directamente sobre el nivel freático. Los puntos de recarga que tienen los ríos del agua subterránea también se ven afectados por este tipo de, de estructuras. ¿vale? Bueno, los depuradores deficientes de la ETA, todos sabemos perfectamente cómo cómo está el sistema de depuración en España, ¿vale? O, sea, que o no funciona, o funciona más, o pues en fin. Las vías de comunicación, invadiendo las riberas, cuando hacen una carretera, cuando hacen una vía del tren y están cerca del río, pues también inciden de forma directa sobre los hábitats, ¿vale? Porque Aunque no lo hagan en el lecho del río, si, hay un, si llueve, los aportes que le deberían llegar al río, de arena, de limo, no le llegan porque normalmente cuando hacen una carretera lo que meten es una vaguada de esta del agua y las concentran todas en un punto. Entonces ya no están siguiendo el ciclo natural. ¿vale? Por otra parte, eh, la extracción de áridos, bueno, no te falta que lo explique. Y como broche final, eh, he puesto la importancia del efecto sinérgico. ¿Por qué la importancia del efecto sinérgico? Los ríos normalmente no. No, ...no sufren de una sola cosa, ¿vale? Cuando hay un problema... ...cuando nos enfrentamos a un problema de, de, de... esto de... ¡oh! es que el río está mal... ...¿por qué no depuras la agua? No, no, no, hay que mirar un poquito más con lupa... ...porque a lo mejor el río los problemas que tiene son... ...la mala depuración de la agua... ...una tala en la ribera... ...entonces el efecto sinérgico... ...es verdaderamente el problema, ¿vale? Que, nos, que le está incidiendo directamente sobre la salud ambiental de nuestros, cauces, de nuestros cauces fluviales, ¿vale? Esto es como si lo comparásemos como si lo comparásemos con, con, con un individuo que tiene polipatología, ¿vale? Eh, si hay una persona que tiene jodida eh, eh, bueno, tiene fastidiado el hígado tiene fastidiados los pulmones tienen fastidiados los riñones, pues, eh, su calidad de vida se va a ver muy afectada. Por los ríos les pasa exactamente igual. Si los hábitats están completamente deteriorados, tanto por contaminación o directamente incidiendo físicamente sobre ellos, pues les pasa exactamente igual. Empiezan a tomar polipatología y, y al final pues, se ven muy afectados. Pues nada, chicos, hasta aquí puedo leer. Muchas gracias por haberme estado escuchando y por aguantarme. ¿vale? Así que ahora, si queréis, pasamos al coloquio y vamos a ir hablando un rato. ¿Vale? Espero que haya gustado. Pues nada, muchas gracias a ti, Javier, por esta explicación y por esta introducción, a que para muchos ha sido eh, lo que nos has hecho, porque sí, más o menos, yo hablo de mí personalmente, eh, tengo unas nociones bastante básicas de entomología, pero, pero bueno, me, me resulta interesante, sobre todo esta última parte de los índices, mucho más que lo que es lo de las especies en sí mismas. Porque al fin y al cabo, yo creo que como pescador, a mí personalmente me resulta más interesante todo lo que tenga que ver con el hábitat en general que con una especie en particular, ¿vale? Vale, Entonces, eh... Discúlpame un momento, ¿vale? Que es que no soy capaz de poner el zoom ahora. Estoy escuchando, te estoy escuchando, pero no sé cómo. Vale. Ahora, ahora, ahora, Vale, ya está. Entonces, eh, bueno, eh, antes de dar paso a la gente, como el que habla soy yo, voy a hacer la primera pregunta. Yo, eh, bueno, voy a hacer dos preguntas. Uno es una curiosidad y otra es una pregunta en sí misma. La primera es eh, que es una curiosidad personal. ¿Tú llegas a la pesca por tu trabajo o llegas a tu trabajo por la pesca? No, yo llegué a mi trabajo por la pesca. De hecho, ah. vino. Yo, bueno, la primera sí. caña de mosca me la compré con 15 años y eh, me fui apañando como podía. Luego tuve la suerte de conocer gente que me enseñaron, además de una forma completamente desentendida y, y genial. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Porque yo iba a pescar y yo veía problemas, problemas a los sitios a los que iba. Y no entendía por qué pasaban aquellas cosas y eh, aquello pues me, me Generó un germen en mí que me, me, me, me puso inquieto y decía: Yo quiero aprender de esto, quiero aprender de esto. Y al final, pues bueno, pues fue reconduciendo mi formación académica. Luego tuve la suerte de conocer, bueno, de conocer, ¿no? Que directamente me metí por el despacho de Javier Alba y desde los 18 años vamos, lo llevo conociendo y me ha estado ayudando en todo lo que. Es. Y además he, he aprendido muchísimo de él. Y de su grupo de alumnos, que de hecho fueron los que hicieron una empresa en la cual he estado trabajando muchísimos años, son Pablo Jaime, ¿vale? Julio Luzón. ¿vale? Y en fin, eh, he aprendido muchísimo de ellos. Pero que lo que me llevó a, a dedicarme a esto, sin ninguna duda, fue la pesca con moscas. Muy bien, pues bueno, esa curiosidad. Y luego la pregunta más, más seria, más pregunta es... Eh... Eh, en qué porque imagino que estará medido de algún modo, cuantificado ¿cuál es el impacto de, de, de la agricultura principalmente de, de, de todos los herbicidas y de todos los, eh, de todos los fertilizantes, sobre todo lo segundo, porque lo primero es prácticamente yo creo más evidente, pero el tema de los fertilizantes me ¿ha modificado o modifica muchísimo el hábitat? El, los muchísimo, muchísimo sobre todo se nota mucho en los ríos que de media montaña, ¿vale? en los tramos medios de los ríos, cuando pasan por, evidentemente por zonas en las que la agricultura está eh, dejando una huella bastante marcada. ¿vale? Todo lo que son los aportes de la lluvia o directamente <ríe> no de la lluvia, sino los retornos de, los, de las acequias están, tienen un contenido altísimo de nutrientes. Normalmente los fertilizantes son muy ricos en, en nitratos y en fosfato. ¿vale? Cuando eso llega al río, lo que hace es una explosión de, ma de macrófitos y además son oportunistas y crecen siempre los mismos, que es lo que os he comentando antes. Empiezan a crecer los macrófitos, o bueno, hacer una idea, un río que esté completamente entero lleno de verdín, pues ahí está pasando algo, sobre todo con los fertilizantes, o algo, algo, la agricultura tiene algo que ver, seguro, ¿vale? Y sí, claro que se ve, el problema es cuando... Hay una gran masa de macrófitos que te está incidiendo directamente en el lecho del río y lo está colonizando absolutamente todo. No deja vivir ningún organismo, tanto plantas como macroinvertebrados, nada. ¿Vale? Entonces, sí, sí, claro que sí, se nota muchísimo. Gracias. Pues mira, por ahí, Joaquín, tiene una pregunta. Eh, Joaquín, adelante. Ahora, eh, Bueno, eh, una, una era sobre eso que acabas de preguntar tú, Jesús, sobre los eh, abonos y pesticidas y otra es el purín, los purines. Aquí en Galicia eh, el, el, el echar purines en los campos se ha convertido ya no en una forma de abono, sino en una forma de deshacerse de un eh, problema, de un residuo bestial y, y eh. se llegan a... a, a a crear capas, pero pero pero de toneladas de, de, de eso. Galicia, como todos sabéis, llueve un día así y el otro también. Y, y, y aprovechan para echarlo los días de lluvia como disimulando. no Entonces todo eso va a, a indudablemente, sí. tarde o temprano, acaba en, en, en algún regato, en, algún, sí. en alguna cuneta y de ahí al río. Eh, eso tiene, no tiene solución, porque no, mientras no, no haya una legislación al uso para, para eso. Pero, ¿qué, ¿qué grado de impacto tiene en los macroinvertebrados? Directo, porque cuando entra el purín en el agua, lo que hace es una reducción de las concentraciones de oxígeno brutales. Entonces, ya te estás cargando a un montón de familias que necesitan ese oxígeno para vivir, pero es peor todavía. Porque el purín, el, la morfología de sus partículas son ser limos, ¿vale? Es mierda, es mierda directamente, ¿vale? Entonces lo que, lo que se hace es una cementación. Habéis eh, eh, escuchado antes Joaquín cuando habla de la inclusión o la de la sedimentación. Pues Entonces lo que hace es que al, cementa, al, al sedimentarlo todo no, deja que, no permite que viva... Ningún tipo de, de organismo. Y encima todo, el contaminante que le están metiendo es un, vamos, un, un contaminante que reduce el oxígeno a tope, son letales. Los purines son de los peores que pueden estar en un río. Eh, eh, pero ¿no, ¿no creéis que es incomprensible que no haya una, una regulación... Una revolución para a, a esto eh, es completamente incomprensible, como muchas cosas de las que les pasan a los ríos, y además eh, lo pueden el tipo lo que estás diciendo de los purines. Yo mismo lo he visto en el río Sesteira, que está cerca de Santiago. En cerca de Santiago de Compostela hay un regato que vale, pues, estaba invadido de los purines, pero que no se tapan, es decir, vierten directamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, no se puede hacer, pero como saben que nadie les va a decir nada, pues yo es que no lo sé, no sé. Ya en políticas de, de, de normativa y tal, ya sabemos cómo estamos con tantísimas cosas en los ríos, pero sí es verdad que, que lo de los purines es hacerlo a cara descubierta, sin ningún tipo de, de, de, de miedo, ¿no?, cómo lo hacen. Sí, porque aquí por, aquí, por lo menos en Galicia, porque yo me... Vamos, hablando mal y pronto, me he cagado en la madre que los sí. parió porque yo estoy rodeado de, de, de, de campos a, a, alrededor de casa. Hay días que no se puede, o sea, he tenido que lavar la ropa varias veces, eh, no se puede respirar y, eso, y lo único que hay es un tratado o, o un, un manual de buenas prácticas. A, a, a, a, le llaman manual de buenas prácticas, algo encima. Sí, sí. Eh, y, y, veo, y veo que cada vez las cisternas son ya como trailers de, de, de grandes. Eh, vale. Y hacían toneladas y toneladas y toneladas y toneladas. Esto es un problemón, pero bestial. ¿Eh? No sé. Eh, un, un, un, una cosa que quería saber yo a continuación con eso y damos paso luego a José Alfredo. Eh, eh, los impactos entiendo, eh, tanto fertilizantes como todos los impactos en general, que tendrán, por decirlo de algún modo, alguna una tasa de vigencia. O sea, eh, ¿durante cuánto tiempo tienen impacto directo, por ejemplo, los curines? Eh, o tiene un impacto, en, en, entiendo que a lo mejor inicial es muy fuerte y luego en dos o tres años ese efecto ha pasado. Pero, por ejemplo, meter el pesado extrañe toda la vida. O sea, eh, ¿qué rango, digamos, de, de prevalencia o de permanencia en el, en, el, en el medio tienen, por ejemplo, los pulines? Depende del río y depende de la, de la pluviometría que tenga el río. Depende de la naturaleza, de la, de la fisicoquímica de la, de la natural que tenga el río. Todos los ríos son como las personas, todos parecemos iguales, pero no, no, no, cada uno es de su padre y de su madre. ¿vale? Si es cierto que, es como tú bien has dicho, la, la incidencia es muy directa, bueno, y la permanencia también, eh, eh, los purines son, son contaminantes muy jodidos, es de lo peor. Sí, como bien ha dicho Paco, si bien, claro, si vierte cuando hay directamente pues, buena época de, de riada o de lluvia, pues entonces eh, se verá más favorecido. Pero sí, sí, vamos, en realidad es que somos muy malos, ¿vale? Bien, vale. Eh, José Alfredo, adelante. Oh, hola. Hola Javier. José Alfredo, un abrazo muy fuerte. Un te abrazo. envío desde aquí desde Granada. Un abrazo muy fuerte. A ver si vienes por aquí. Mira, sí. mira es interesantísimo esto y muestra un poco que aún no sabemos suficiente. Mira, yo soy del viaje y tengo muchos problemas con las minas. Y luego tenemos también muchos embalses muy pequeños. Y mira, ahora los embalses se están acolmatando. Es decir, tiene mucho lodo. Y claro, eso no sabemos cómo enfrentarnos a ese problema, porque en vez de eh, el embalse, si lo limpian no lo limpian, pero construyen otro nuevo cerca de... Entonces, ¿cómo influyen esos esos lodos de las minas? Yo soy de una zona minera de, en El Bierzo y estaba el eh, cuando había mucha mina de carbón, los suros se llenaban de, de, de carbón, íbamos a coger carbón al río, imagínate, cuando éramos pequeños. Y bueno, el agua está limpia, pero no dejaron de haber. Y ahora los pequeños embalses están acolmatados y construyen otro nuevo. ¿Cómo influyen esos lodos así en, en la fauna de allí y cómo podemos decirles que eso no está bien? Pues exactamente igual que le he explicado poco con los purines. Los lodos lo que hacen es que invaden todo el lecho del río, lo, sí. o, lo homogenizan. Si antes hemos estado hablando de, de lo bueno que es la heterogeneidad de los hábitats, pues imagínate, los lodos directamente pues lo homogenizarían todo, ¿vale? Entonces claro que son peligrosos. Todo lo que sea partícula fina. ¿Vale? Y que no sea de origen natural, sino que ha llegado al río por escorrentías que han pasado por algún tipo de, de, de, de actividad humana, minas, por este, extracciones de áridos. ¿vale? Todo eso es malo. ¿vale? Eh, antes lo no hemos estado hablando, la, antes cuando he hablado de la, de la inclusión, cuando hay un, yo lo he visto en algunas partes, eh, cuando hay una extracción de áridos aguas arriba. Las gravas que te encuentras en los áridos están cubiertas por, por limo. En un rápido no puede haber nunca sedimentación. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de la, las gravas tienen que estar limpias. Las oquedades que hay entre las gravas les tienen que servir a los animales tanto para buscar alimento como para depredar. ¿vale? Pues ese tipo de limos siempre son malísimos. ¿vale? Lo que te quería comentar, Javier, lo que está pasando aquí que es un poco como lo que pasa en Austria y en Centro Europa, que voy mucho, es que el agua realmente sí va limpia, pero luego no hay, no hay eclosiones ni nada. Entonces se crea la ilusión de que el río viene limpio, pero que el agua viene transparente. Vale, vale. Pero vale. No hay... A ver, vale. ¿qué hacer o no sé? Mira, vamos a abrir un, la, la, la caja de Pandora ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando hay embalse y hay limo Y eh, bueno, los, vamos a hablar de los tramos regulados, ¿vale? Uh, uh, uh. Los tramos regulados están últimamente de moda. Que no es que esté de moda, sino que yo también opino lo mismo, ¿no? Que son el futuro eh, para la trucha y tal. Pero hablando de hábitat, hablando de lo que estamos intentando centrarnos hoy, que son los hábitats, ¿no? Los tramos regulados son muy frágiles. Muy frágiles porque lo primero, como tú estás diciendo, puede haber una contaminación agua abajo de la presa por limo, ¿vale? Y, y luego por, también puede haber contaminación biológica, ¿por qué? Porque los embalses se estratifican, ¿no? Tienen mm. la primera capa, del epilimnión, que sería la parte superior, el metalimnión, que sería la parte intermedia, y el hipolimnión donde no llega luz y además se producen fermentaciones anaeróbicas. Son aguas muy pobres en oxígeno, ¿vale? Entonces, si el fulano de la presa llega y te abre con aguas un poco ricas en oxígeno y encima de todo abre más de la cuenta, se escapan los limos, pues te está destruyendo el hábitat. El... Ya no solo el hábitat, sino el hábitat más la físicoquímica, ¿vale? De, de la agua. Entonces, eh, lo que con lo que nuestras precipitaciones que últimamente llueve muy poco y lo que lo que está tardando años en destruir los tramos que no están regulados los tramos regulados pueden ser destruidos en 10 minutos por la mano de los hombres vale por eso quiero quiero que, que tengáis claro la fragilidad que tienen los tramos los tramos regulados para la pesca puede ser el futuro pero que sepáis que como haya un error los hábitats te los carga y si te cargan los hábitats ya viene todo contaminado Los hábitats empiezan los bichos a perderse, afecta a los peces y todo. ¿vale? Sí, espero haberte ayudado con la explicación que te acabo de dar. Gracias, Javier. Sí. Tenemos que aprender mucho. ¿eh? Vale, vale, vale. Víctor. Por, por, por cierto, José Ramón. Jo... Hola, buenas, Javi. Hola, ah, bueno, buenas a todos. Vale, vale. vale. Hola, hola, Víctor. ¿Sigues en la cama? Sigo en la cama. Vale. Eh, muy bueno. bien, bien, bien, bien. vale. Yo quería saber eh, cómo afectan eh, a las comunidades biológicas del río ¿vale? Eh, los incendios los forestales, sobre todo el aporte sí. de cenizas. Pues volvemos. Es que, eh, Estáis haciendo unas preguntas que aunque parezcan que son distintas, eh, son en algún aspecto... Raro. Pero mira, las cenizas tienen, tienen una particularidad distinta a lo que hemos hablado. Antes hemos estado hablando... Bueno, las la cenizas eh, también ha, hacen que todo el lecho del río lo homogeneice por, la, por el tamaño de partícula, ¿vale? Pero las cenizas tienen otro componente que no hemos hablado antes. Las cenizas tienen un, compon un componente de fosfatos también, pero que no han sido por, por nitrato y fosfato. Por la agricultura, sino que vienen del origen de haberse quemado los, los bosques, ¿vale? Entonces, solapan, todo, solapan, perdón, eh, homogenizan todo lo que es el lecho del río y encima todo, le está metiendo una corte de fosfato bastante grande. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene un incendio, los primeros años, normalmente te encuentras el lecho del río que parece un desierto, ¿vale? Entonces cuando pasan varias riadas, viene, va lloviendo, luego viene otro proceso que es el del crecimiento de, de la vegetación, ¿vale? O sea que las la cenizas de los incendios son jodidas porque primero se, eh, sedimenta todo sobre el lecho, pero luego empieza a crecer los macrófitos que que le van le van prolongando la, el, el problema de salud al río, ¿no? ¿Vale? Me, me disculpáis un momento, porque creo que me voy a beber una cerveza, porque tengo la boca como un zapato, de no de hablar, ¿vale? Voy a por ella, ahora mismo, ahora mismo bajo, ¿vale? <risa> vale. Bueno, Víctor, ya que tenemos aquí, eh, ¿qué tal la entomología de los mosquitos del Amazonas? Que vi que pues, tenía la pata fina. Pues, eh, curiosa, y sobre todo, a ver, mosquitos hay muchísimos, pero me llama mucho la atención que todos los ríos, o la gran mayoría bajan barrados, ¿vale? Un, tienen un color chocolate, o sea un color arenoso, barro, todo y tienen una cantidad de vida impresionante Millones de años haciendo lo mismo, normal, ¿no? Y bueno, mosquitos, muchos mosquitos eh, Lo que pasa es que pues moscas pequeñas, pequeñas no usaba Básicamente estoy pescando en el streamer De todas formas, tampoco tampoco ha sido un viaje de, de pesca, ¿eh? he pescado seis días, siete días ¿Vale? Eh, y poco más Sí, bueno, la otra parte del viaje no nos interesa, a nosotros nos interesa la pesca. Así, ¿Qué Muy poquito. Eh, sobre todo está pescando eh, lo que es surubí, ¿vale? Fui algunos días a ver si pide alguna a la paima, uh -huh. pero no, no hubo suerte. Las vi, las tuve cerquita, pero no, no hubo suerte. Okay, okay. Y sí, el resto, pues aún, eh, como digo, surubí pintado. Eh, ¿Qué más así? Pacú. Y luego, pues eh, también he pescado eh, a, mí, a bogas y tal. Te voy a un de dos tranquilos. Bien, fantástico Bueno Javi, te tenemos aquí de nuevo Salud eh, saludo a todos Igualmente vale. Santi Fraga, que estás por ahí a, a la espera Adelante Hola compañeros, ¿qué tal? Hola, Luz. Hola Javi Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo me alegro está? mucho de hablar contigo ¿Qué tal, sí. ¿Qué tal ha ido la fresa este año en el Genil y en el Darro? ¿Cómo ha sido la cosa por allí? No he tenido tiempo ni para asomar pues, Vaya <risa> Pero o sea, se ha llovido, que... ¿no? La, bueno, estuvimos un par de semanas que sí hubo bastante lluvia, pero luego hemos vuelto a. cielos completamente azules, ¿sabes? O sea, es, no, no, no hemos tenido suerte en ese aspecto. Ha llovido, pero pampa hoy, hambre para pa mañana, ¿sabes? Bueno, a ver si viene nieve y, joder, a ver, parece que ahora la cosa va un poco mejor por pues este sí. verano tan horrible que hemos tenido, pero bueno, ¿cómo estáis vosotros por allí? Bueno, pues con mucha agua, <risa> joder, ha venido todo, ¿Qué es esto, se está mediterranizando esto, ya lo sabes. Esto ya. cada vez es peor. Los veranos son muy secos y los, los, los inviernos, claro, hay mucha agua. Sigue lloviendo mucho, o sea, que bueno. Sido... El, otro día, el otro día estuve hablando con un hombre de Jordania que me dijo, dice, ¿esto que estáis viviendo aquí? Yo ya lo había visto desde pequeño y le dije, joder, <risa> me está acojonando. O sea, que... Sí, sí, asusta, asusta, es verdad. Sí. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, mira. Eh, en relación con el tema de los macroinvertebrados, me interesaba el tema de la producción. Y, y si, bueno, como... Bueno, más o menos todos sabemos, pues la, por ejemplo, el caso de los salmónidos, la trucha, pues se alimenta fundamentalmente de macroinvertebrados, es un poco su alimentación principal, no, eh, no sé sí. exactamente, dependerá de qué ríos y qué zonas, más o menos, pero, pero es así. En el, en, el tema de, en el tema que me llama la atención es que cuando miras algunos muestreos que se hacen pues, completos de estaciones y hacen eh, también muestreos de macroinvertebrados, te encuentras con que las biomasas de macroinvertebrados son muy inferiores a las biomasas de salmonio, ¿no? de un consumidor. Eh, esto, claro, de alguna manera supongo que su, se suplirá con otra alimentación exógena del río o tal, pero llama la atención que, que realmente las biomasas de salmonio son bastante más elevadas que las biomasas de, no sé si, me, si es en todos los sitios igual, pero los que he echado así. Un ojo se está claro, viendo, no, sí, eh, que cada vez hay menos macroinvertebrados. ¿Hay, hay menos y, y además es que, claro, ¿de qué se ah, alimentan a, las truchas? A ver, no, no es que haya... Hay menos densidad, ¿vale? De de Hombre, las truchas, es decir, si una biomasa te sale baja no quiere decir que estés muerta de hambre. Lo que pasa es que comerán con maíz, ímpetu, Si te pasa menos comida, comerán con maíz, ímpetu, No lo sé. Pero, sinceramente, sí es verdad que cuando se hacen muestreos en los que tienes que ver la densidad de, de, de individuos por familia y tal, se, se ve cada vez menos. Ahora, no sé decirte hasta, a, hasta qué punto la biomasa ya sería... Un, el, el valor de la biomasa sería un factor limitante como para que la trucha no se pueda limitar. Ahí no, no, te, no tengo respuesta para eso, ¿sabes? Ojalá tuviese respuesta para todo, como mi mujer. La <risa> verdad, o sea, que tiene respuesta para todos. Pero bueno, lo que, lo que sí me llamaba eso la atención es eso, que la biomasa de macroinvertebrados, pues a lo mejor era un 25% de la biomasa de truchas. Y digo, entonces, ¿qué comen las truchas, coño? Si no hay comerán macroinvertebrados. Ya, pero no les llega, joder, porque... No, que... ¿cómo que no les llega? Sí, hombre. A ver, un 25% de biomasa, si supone que estás en una, en una... en un nivel trófico superior, tendría que ser más abundante el productor primario, bueno, en este caso el consumidor primario, que es más los vertebrados, que el secundario, ¿no? Y estás al revés. Hay una... O sea, es decir, la tocha tiene que alimentarse... Habría, a... habría, habría que ver también el tipo de muestreo, si lo han hecho con Surve, si lo han hecho... Es que... A veces no... No, no es tan fácil, ¿sabes? Pero ya te digo yo que, que bueno, si están ahí las truchas, algo comerán, supongo. No creo que coman empanadas. no, <ríe> empanada. decir, no así, ¿verdad? El purín, el purín. El, purín. el purín. No lo sé. No, no, no, no sé responder. Ajá, la, ajá. a la pregunta no lo sé. bueno y el tema de las de las emergencias todo el mundo está eh, una cosa que también hablamos hace poco con el tema de las del invierno este tan tan tan lluvioso que hemos tenido ¿no? y que estamos teniendo es qué efecto tiene estas riadas eh, que vengan bueno sean más o menos naturales no sobre la composición de los macroinvertebrados y sobre las familias sí, que, que abundan sí sí niños. tienen sí tienen afección de hecho tú fíjate eh, hay una norma que cuando viene enriada o cuando el, el caudal del, del río ha subido por, por la lluvia a una concentración ya relevante como para arrastrar la fauna bentónica, eh, no puede muestrearlo en, en 30 días, ¿vale? porque necesita que se recomponga la comunidad ¿vale? de, la, de los macroinvertebrados. Entonces, claro, claro, me incide. Y a, a nosotros, cuando, cuando yo hago muestra de magroinvertebrados, también me afecta directamente. Si había habido riadas, tengo que despreciar la zona. de Bueno, tengo que despreciar. Hablo en presente, pero en el pasado ya, ya no estoy trabajando con nada de magroinvertebrados. Estoy haciendo cosas por, a mí, en mi tiempo libre porque me encanta, me gusta y, y tal. Pero bueno, cuando llovía mucho en algunas partes de la cuenca del Guadalquivir, había habido riadas, tendría, teníamos que modificar. Todo y irnos a mostrar a otras zonas porque, porque sabíamos que cuando fuésemos a mostrar no habría dicho. ¿Vale? Uh -huh, uh -huh. te por por ponerte cualquier ¿Vale? Muy bien, Javi. Pues me alegro ah, mucho de hablar contigo. Igualmente, un abrazo, igualmente sí, sí, un abrazo fuerte, tío. Me alegro de verte. adelante. Yo quería preguntar a Javi. Bah, otra vez vuelvo a esto. Eh, en el tema de los macroinvertebrados, eh, si, el cambio climático sí. si está afectando ya sí. o le va sí. a afectar. Sí, sí, y además eh, se utilizan organismos diana. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay un perlódido, ¿vale? Que está sirve de. de ...de indicador de, de la subida de temperatura en la alta montaña... ...porque cada vez se están cogiendo ejemplares de este perloído a altitudes superiores... ...¿vale? Pero esto no estoy hablando de que tienes que esperar 20 años para encontrarlo más, más arriba... ...estamos hablando de que en 5 años... ...ese organismo está eligiendo altitudes superiores... ...porque sus condiciones de temperatura y humedad requieren estar ahí... ...entonces... El cambio climático está incidiendo de forma directa sobre, sobre algunas especies, ¿vale? Y eh, los plecósteros son los que, los que nos están mandando mensajes de alarma y nosotros tenemos que ser capaces de interpretarlos, ¿vale? O sé sea que claro que sí, claro que sí, que el cambio climático, o pues, el periodo este en el que estamos metidos, que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, eh, bueno. Sabemos lo que está pasando, porque sí, hay organismos que, que nos, nos emiten mensajes, como por ejemplo los perlodes, ¿vale? Los perlodes, perdón, ¿vale? ¿Vale? Pérez, ¿me oyes? Sí, sí, muchas gracias. Vale, vale. Hola. Es que como estás que, que te desconectas, que te desconectas, no sé si me has oído o no. Bueno. Ahora voy yo y ahora pregunto. Eh... A ver, eh, imagino que habrá variedad en función de las familias, de las que estamos hablando, pero ¿cuál es la longevidad de, de, de así muy en genérico, de, de los matrimoniales trebrados? Pues te he oído que llegan hasta un par de años los más, las enfermedades grandes, o por ahí, o es inferior, y ahora tengo una segunda pregunta. Vale, ah, me contestes a esta. Sí, Dime, dime. No, no, que qué rango de edad se, nos, nos estamos moviendo. Ah, pensaba que me, pensaba que que me el iba... A el que tiene el ciclo más corto hasta las familias que tienen el ciclo, el ciclo más largo. Vale, pues los que tienen el ciclo más corto son los distros. ¿Y estamos ver, hablando de...? Pues depende, tío, hay muchísimas familias. Eh, sí, pero hay, no hay una orquídea Bueno, eh, pues me días, por ejemplo, pero es que metí no se puede generalizar. O sea, no, hablando... no, no, no se puede generalizar con, con no. tantas familias, no, no puede generalizar. No, eh, te te, ahora te voy a. Te, para que entiendas la pregunta. O sea, eh, ¿los cambios de regímenes de caudales en, sí, o de, de presa eh, sí, afectan directamente a que se modifiquen las familias y las especies? Sí, por eso, supuesto. específicamente eso. Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes? Porque por supuesto. si hay ciclos más largos que están más acompasados, digamos, con los ciclos Ojo. naturales. De crecida y estiaje En un sitio donde están completamente alterados Imagino que... Por supuesto, Esa tío Además, es... la, la pregunta que me estás haciendo es súper interesante, tío Ya no solo los que... Es que afecta directamente a, a, a los organismos Es decir, ¿qué es lo que pasa con una presa? La presa retiene el agua, ¿vale? Pero también retiene los sólidos ¿Vale? Que cuando hablamos de caudales ecológicos el concepto de caudal ecológico solamente habla de volumen, de agua. Pero es que el agua que lleva un río no es solo agua. El agua que lleva un río deben ser limitos, deben ser organismos asociados, microscópicos a ellos. No sé si me entiende No sé si me entiendes. Sí, sí. Entonces, cuando tú pones una presa, lo que el caudal que te va a salir agua abajo de la presa va a tener unas condiciones de transparencia que no serían las naturales que deberían llevar, ¿vale? Entonces, claro que incide, hay especies o familias que ahora no las encontramos en aguas que son completamente transparentes a causa de la presa y que no deberían estar ahí y han, de, y han desplazado a otras familias que, no, que, que, que su transparencia del agua pues le ha, le ha fastidiado, ¿vale? A ver, quería decirte una cosa también, son tantas cosas en la cabeza que no, que, que no, se me, que no quería que se me olvidase. Ah, Hemos estado hablando de los organismos, ¿no? Eh, pero la, la importancia que tienen la, la, las presas en la, en, en, la en, la, en la formación de playas, ¿vale? ¿Por qué hay tanta regresión en el litoral? Porque es que cada vez los, tenemos la, la, bueno, los, los temporales más jodidos. Sí, es verdad, los tenemos más jodidos, pero ya no llegan los aportes a las playas como deberían llegar antes. El aporte que dan los ríos para generar playas es una cosa fundamental. Y casi todos los ríos de España tienen una presa o están trombosados. Si, si, si, si tú estás continuamente cortándole el régimen de sedimentos que tiene llevado un río en su, en su, en su carácter natural, pues ya no solo está incidiendo en, en la... Eh, ...en el hábitat fluvial, sino en el litoral de costa, tío. Y eso es una cosa, es un virus que está ahí, eh, pero eh, luego ven muchas las noticias, eh, la demagogia, ¿no? Que, no, es que a las playas es que hay que invertir 70 millones de euros para traerse un camión de arena y hago en diez, pero no me dando cuenta que el problema viene de arriba. Y todo eso por no, no querer comprender cómo funciona la dinámica fluvial. Ya está. Es ¿eh? así de simple. ¿Vale? O sea, bueno, perdón que me haya cabreado un poco. Pero... No, no, no. Véate <risa> todo lo que te puedes cabrear. Adelante. <risa> vale, vale, vale. Mira, Javi, te quería preguntar una cosa. Estuve en Suiza eh, con estos del CDC, ahí en un, el Dubois, un río del Jura... Entonces, te, habían hecho un estudio entomológico que Pero me... del, del, del CDC a qué te refieres? ¿Del CUL de canal. Sí, de, ah, la, vale, de, vale, de, vale. de Yura. Lo digo para echarle miga a la cosa. Y entonces sí. me comentó allí un científico que tenía que a veces los, los, in, los, inse... los macroinvertebrados se refugiaban hasta un metro por debajo de la superficie de las playas que veían un poco como un medio de resistencia a, a eso, a las bajadas y subidas de caudal. Entonces yo pienso que eso puede ser. Aquí en León, por ejemplo, que tenemos por los pantanos unas subidas y bajadas de caudal tremendas, que eso, bueno, es un signo de esperanza en el sentido que la especie se resiste. No sé si por aquí, por España, tenéis comprobado eso. Él me decía, mira, aquí Hemos descubierto en los estudios entomológicos que los insectos bajan más abajo de lo que pensamos. Y eso me da que pensar que si cambiamos las cosas podríamos ir a mejor porque hay como una reserva abajo. No sé cómo lo ves. O si España? Me, engañó, <risa> no, no. me engañó el de allí. <risa> no te engañó, no te engañó. Además te voy a decir una cosa. En España somos unos fórmulas, Los macroinvertebrados españoles son unos fórmula 1, lo que me estás contando. ¿Por qué, se rete? ¿Por qué cuando hay un río temporal? Por ejemplo, los ríos de Sierra Morena. Mm. Sí. En cuanto llega el agua, ¿por qué hay tantos bichos y sale tanta calidad del agua? Eso es, eso es. Porque tenemos organismos adaptados que cuando hay épocas de, de sequía ponen su forma de resistencia. Eso Entonces, Cuando es. viene el agua, empiezan a surgir la vida otra vez, sí. ¿vale? Sí, Yo te digo sí. que nosotros somos una Fórmula 1, en Suiza hay mucha agua, aquí, aquí no nos gana nadie, un, a nuestros macrohypertrofones no nos gana nadie, ¿vale? A, a ser completamente resistente y adaptado, y adaptado ¿no? al medio en el que viven desde hace millones de años. Hombre, pero es una esperanza, ¿eh? Sí, sí por sí. poco que hagamos bien, el medio pero, natural pero... se puede recuperar. Sí, lo que pasa es que lo que te explicó este hombre es un mecanismo de defensa totalmente distinto al que yo te he dicho, aunque se parezca, ¿vale? Él eh, el que te dijo es que ellos van, se refugian, pero siempre cuando haya masa de agua. Yo te lo he puesto todavía pegado, es decir, que los ríos se secan y luego cuando llegan vuelven a salir los bichos. ¿vale? Pero él decía que es que baja un metro de abajo por... Y hay como un mecanismo Un metro de... no lo sé, pero sí es cierto que cuando se han quedado ríos temporales, cuando se han quedado en charcas y en pozas, escarbándose si han salido algunas larvas. Pero un metro, yo... un metro no, lo sé, no lo sé. Pero es para ser un poco optimista, que por poco que hagamos... Yo he visto en arroyos del Bierzo, eh, inundados por las minas, que de repente si les deja resucitan. Claro, si Como quiere, pasó lo... con el Támesis y el Rin. Quiero si decir, lo... decir que somos... los ríos son... Los ríos por, probablemente sean de los ecosistemas más agradecidos. Claro. Tú el río lo dejas, tranquilo. Dejar, dejar. En poco tiempo se va poniéndose todo en su sitio. José Ramón, adelante. Eh, vamos a ver Tachu al principio al presentar eh, esta charla. Dijo que se iba a hablar sobre entomología aplicada a la pesca. Eso me dio una idea. Eh, a mí me gustaría saber eh, si es posible encontrar esa información específica sobre determinados macroinvertebrados para que los pescadores pudiéramos situarnos, eh, ver imágenes de sus diferentes fases, conocer su comportamiento, y intentar hacer imitaciones adaptadas en el momento adecuado, en el momento oportuno, porque la pesca consiste básicamente, al menos para mí, en estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Hay especies, voy a poner un ejemplo, las palometas, la, la, la oligoneuria eh, suelen eclosionar en zonas donde no es posible meter una redecilla en el agua y capturar alguna emergente, alguna ninfa y tal, al menos en la zona donde yo vivo. La, es solo un ejemplo. Eh, lo que a mí me gustaría saber es si existe alguna base de datos que contenga información eh, específica sobre especies. A título de curiosidad os puedo decir... Bueno, aquí la mayoría hemos leído bastante y quizá lo sepáis, que ya primeros del siglo XX, Halford y su pandilla se hacían acuarios de macroinvertebrados para estudiar su comportamiento. Eran acuarios de agua fría y ellos investigaban cómo se desarrollaban las ninfas, cómo emergían y luego intentaban adaptar sus imitaciones a aquellas fases que veían en el acuario. O sea que esta curiosidad de los pescadores por los macroinvertebrados no es, no es nueva, precisamente. ¿Qué me dices de esa posibilidad de, de obtener documentación, imágenes, vídeos de, de, de animales específicos? Do documentación a nivel científico. Tengo mucha y, y te podría dar todo lo que quisiese. El problema viene cuando ya me pide que lo aplique a la pesca. Yo tengo un daltonismo del, de, vamos, de, de, de, de, de vamos, es que es increíble, ¿no? Eh, entonces, yo no, no puedo montar moscas eh, como las montáis vosotros. Eh, eh, no controlo ese tipo de, de, ¿vale? de, de terreno, porque yo siempre he tenido esa limitación. Y cuando he, he querido montar, hacer mis montajes, me he dado cuenta que he estado pescando con moscas secas que son amarillas, fosforitas o son rosas, que pican los peces también. ¿vale? Pero no, no, no, no sé, no, no, no te puedo ayudar en ese aspecto. Yo, Sé sí, de Macri invertebrado, pero luego a, para aplicarlo a la pesca, por pues, montos cosas es ¿vale? Que por cierto, ahora que estamos sacando el tema, todo el mundo que le enseñó a mis moscas ha salido huyendo, menos Carlos Apilicuista, que fue el prim, la primera persona que llegó y me dijo: Enséñame tus moscas. Y le dije: ¿Le puedo tirar una foto? Y, sí. ¿Puedo probar una? Y dije, joder, digo, la primera persona que no, ha, que no le, ha, le ha resultado un terror, mi caja de mosca. ¿no? Que nada, que si me está escuchando Carlos, que, que me alegro que hiciera eso. Aquí estoy, sí, sí. Ya. No sé, José, eh, José Ramón, si te... Además, contestado. creo que funcionó, creo recordar que funcionó. Sí, sí, sí, funcionó, sí. Y además, eh, no, no solo no, no la rechazaste, la mosca, sino que me dijiste, dame, dame que la pruebe. ¿De qué color era? Amarilla fosforista, ¿verdad? Pero amarilla fosforista... De... Me caíste muy bien, Javier, <risa> me caíste muy bien. Igualmente. <risa> José Ramón, no sé si te he contestado a, a lo que me estabas preguntando. Sí, un poco, sí. Yo me hacía, me hacía en mi cabeza, me hacía la, la idea de que en alguna parte existía algún tipo de documentación, va, vamos a suponer una mosca muy conocida, las ignitas, eh, que existía documentación específica sobre las ignitas de forma que describía el sustrato en el que viven, cómo se vale. comportan, las ninfas, cuándo eclosionan, cómo lo hacen, cosas de esas. Vale, eh, pues es Ana, eh, ¿Alguien ha colocado en el chat eh, una web eh, que no sé si, si te puede ayudar? Eh, te lo digo porque le es un ojo a... y que no se te pase, ¿vale? que han colgado, Lo que han colgado es eh, macroinvertebrates.org, bueno, que básicamente es una, una colección de fotos, bueno, te enseña muchas cosas, ¿vale? Pero tú lo que quieres saber es eh, sobre ciclos de vida, entonces, eso sí hay. Ahora, lo que, no, lo que yo no puedo ayudarte es con del tema de la ignita. Lo del tema de la ignita es una cosa que yo veo a la gente discutiendo que si la ignita tal, que si no sé qué, no sé cuánto, tal. Y los efemerellidos son de su padre y de su madre. La ignita viene de la familia efemerelidad, ¿vale? Entonces... Te puedes encontrar perfectamente una efemerela ignita en un río y a 20 kilómetros está otra efemerela ignita, que son la misma especie, pero con coloraciones completamente distintas. ¿Para qué sirve que nos basemos en especies en concreto? Bajo mi punto de vista, para nada. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque la misma especie, moviéndose en la, en la misma cuenca, de unos ríos a otros, su coloración va, va a ser puede ser distinta. ¿vale? Que la gente le gusta y tiene mucha fe a llamar las cosas por su nombre o por llamar cosas por su nombre he visto completamente barbaridades escritas, sin saber la gente ni lo que está escribiendo. No es que yo pesco con, con yo qué sé, cualquier nombre. ¿no? Entonces Yo que en esa parte estoy un poco más ilustrado, me quedo diciendo, digo, aparte de que estás haciendo el ridículo, pues no debería fijarte en las especies, ¿sabes? O sea que las especies no... Para mí, yo cuando monto a moscas, hago efemeróstro y luego hago un bétido. Luego hago un caenido de menos tamaño. Y además, si es rosa, mejor, ¿sabes? <risa> y luego, pues, los tricostros de más tamaño, de menos tamaño. Y no me complico nada más. ¿Por qué? Porque lo que... Sobre todo, te estoy hablando de montar seca. Pues yo, como no veo bien los colores, soy muy fan de la teoría de que la mosca seca, con que deje una buena silueta y la presentación de la mosca sea la adecuada, y no sea un, un manaza como yo, que siempre te drague y tal, pues por ahí dan las cosas bien, ya me da igual que sea rosa o amarilla. Porque tú fíjate una cosa, los perdigones son color chicle y están debajo del agua. Las truchas lo ven y se lo comen. Pues imagínate algo que está flotando encima. Si es rosa lo van a ver menos. No. Vamos a mi teoría, ¿no? no sé. Para algunos será muy pero para un daltónico lo mismo estoy diciendo. En la piedra angular ¿no? de, de, del montaje de mosca para un daltónico. Un día, un día hice un experimento aquí en El Miño. Eh, até un anzuelo del, creo que era del 14 hace bastantes años de esto ya una bolita de dubin de color naranja le puse flotabilizador aquello no se parecía a ninguna mosca bueno, pero se si no me... llamaba la atención que se veía a la segunda trucha que saqué con él, con la bolita de dubin que iba flotando, que flotaba bien la quité eh, y no volví a usarla nunca Dale, pues te voy, a, te, te voy a animar a que pruebe otra cosa. ¿Pesca ninfa? No. Vale. No, me lo prohíbe bueno, mi religión. Vale, vale, perfecto. Vale, tú te, te pareces mucho a mí, Ramón, pero bueno, yo de vez en cuando las pongo, ¿eh? pero que me gusta pescar seca. Pero que si tú en un anzuelo pones simplemente una cabeza dorada sin hacerle cuerpo y sin nada, tírala al agua a no ver lo que te sale y de, pequeño, y de pequeño desde los puentes tirábamos tirábamos moneditas de céntimo al agua y las truchas las cogían sí. claro que sí Yo que... se come cualquier cosa una trucha a ver que nos extendemos eh, que eh, Antonio a Murcia nos vamos Antonio Guirao, adelante ah, buenas, buenas tardes hola Javier Antonio, ¿qué pasa, tío? Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Granada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ya a te, ver, veo, a... te veo, te veo muy bien. A ver, que te voy a poner un aprieto. Venga, méteme en aprieto. Venga. venga. Bueno, tú sabes que, bueno, tanto aquí como ahí en tu tierra tenemos una serie de DAR que de forma recurrente, cada año cuando llega el verano, pues bueno, pues es, no dan abasto y en medio río. Lo que quería saber, ¿hay algún tipo de organismo? Que, que pueda ser calificado como testigo y que pueda quedar residente después de la riada de cada invierno y que podamos decir que efectivamente eh, esté allí por ese episodio que, que ocasiona las edad Es la primera vez que me han hecho una, una pregunta así y eh, claro, tendría que ser un organismo con un ciclo de vida largo, ¿no? Bueno, Antonio, me has dejado en fuera de juego, no sé responder, que, tío. Claro, Te doy cuenta exacto. que cuando yo muestro macroinvertebrado me fijo en la comunidad que hay en ese momento. Pero es que yo no sé si habrá algún organismo que testigo, porque los ríos ya no solo pueden tener cambios de, de, por la mano del hombre, también pueden tener cambios naturales, entonces poner a un organismo testigo de que, que ha permanecido ahí en el tiempo y tal, no sé yo cómo decían, le serían esos datos, ¿vale? Habría que estudiar. No, no, no tiene que, porque es el mismo organismo, el mismo organismo puede cada, cada año volver a reproducirse. Y seguir vale, vale, perdón, la, la misma familia. La misma la familia. La misma familia, no sé, eso ya es complicado. Sí, sí, verdaderamente me ha metido en un aprieto, no lo sé. <risa> No lo sé, no sé responderte. O sea que lo, bueno, lo eh, el, el problema que, que yo veo ahí es que eh, como que se borran las huellas del desastre y vamos, sí. estaría genial encontrar, encontrar algo que delatara que, se, que ese desastre ha existido antes de que viniera una riada y borrara todo lo que ha pasado. Ya, pero no, no, no, tengo, no lo sé, tío, me deja completamente fuera de juego. Para detectar la, los problemas hay que hacer muestreos en, en su momento o los puedes contrastar a lo largo de las estaciones del año, ¿vale? Pero un organismo diana o un organismo testigo, una familia de macroinvertebrados que haya resistido eso, no lo sé, sería, ya habría que hacer un proyecto lo primero para saber cómo eh, la resistencia que tiene ese organismo en ese tipo de río. ¿Vale? Porque como hemos hablado antes, los ríos son de su padre y de su madre igual que, de, que nosotros, ¿vale? Y luego, no sé yo si sería más fácil mandar otra vez al hombre a la luna, ¿eh? Pero, no lo sé. No lo sé. Antonio, me ha hecho una pregunta muy buena. De hecho, lo voy a consultar. A ver si hay algo por ahí. Y como tenemos el contacto telefónico, te lo paso, ¿vale? Y si encuentro okay. algo, te... Te lo paso, pero casi una pregunta cojonuda, tío. Te lo Lo voy a apuntar por aquí. Espérate un momento. Venga, gracias, Javier. De nada, siempre es un placer hablar, hablar contigo, Antonio. Nos vemos, eh, chaval. Una cosa en el chat. Eh, viene a Javier ha preguntado si se ha estudiado cómo puede afectar la sal vertida en carreteras en invierno, sobre todo en zonas de montaña. Puedes repetirme la pregunta estaba bien, eh, que estaba escribiendo y no me he enterado. Si se ha estudiado cómo puede afectar la sal. La sal vertida en carreteras en invierno, sobre sí. todo en zonas de montaña. Sí, de hecho aquí en Granada, en, yo no sé si lo sabéis, pero tenemos reos. Tenemos reos porque porque cuando empieza la estación de esquí y empiezan a echar la sal directamente en la carretera que sube Sierra Nevada, la conductividad pasa de 150 microsiemens a 15.000 microsiemens. Entonces las truchas que viven en el río Monachil son reos porque aguantan la salinidad de una forma increíble. Sí, afecta bastante, ya no solo sobre, sobre la fauna bentónica afecta sobre la flora. Y ahí incide directamente sobre un hábitat específico de los ¿vale? Si tú, la, la, las plantas vasculares o la, la, los macrófitos, ¿no? las faenerodas, ¿no? que no aguantan esa salinidad, de la has cargado con ese golpetazo de sal tan fuerte que le mete, pues está eliminando todos los macrófitos que hay en el agua. Evidentemente, les va a afectar a, a, a los macroinvertebrados para vivir, si no los ha matado antes el subidón de sal, ¿sabes? si o sea, que, que sí, la lo de quitar el hielo o la nieve con sal en las carreteras debería estar mejor regulado. No es lo mismo que lo haga en una carretera, no sé, de llanura, donde... Sabes que la afección va a ser menor que hacerlo en un parque nacional o en un parque natural, ¿vale? Pero pues si afecta, sí. Joaquín, otra vez, eh, adelante. Ábrete el micro, Joaquín, estás cerrado, ábrete el micro, por favor. Para decirte, Javi, que yo también soy partidario de la teoría del color esa que decías. Pero bueno, una Kaini rosa me niego. Ya, pero bueno, es que tú fíjate, yo es que nací, nací así. De hecho, de hecho Juan, pues no puedo ya comprarme ropa solo. Y te lo estoy diciendo completamente en serio. Porque fui una vez a comprar ropa solo y cuando llegué a la casa me dijeron, tío, me vas pegando tiros por la calle cualquiera que te vea. Eh, o sea que si no puedes ni siquiera a comprarme ropa solo, pues imagínate montando moscas. No. Bueno, pero vale, mi, mi pregunta es la siguiente ¿Tiene la comunidad científica o, o tenéis constancia de alguna familia que esté en franca regresión o haya desaparecido en, en, en años sí. atrás? Pues sí, y además hay una concretamente de un perlódido que se llama, vamos, de hecho está en el libro rojo de los invertebrados en España, ¿vale? que es el Vesdolus bicolor, ¿vale? que aparte es un endemismo de la península ibérica y se está viendo que cada vez está más amenazado, tanto por los hábitats como por la contaminación de la agua y ya de cambio climático no lo sé, pero sí es verdad que es un organismo que está en verdadero, en verdadero peligro y que cada vez hay menos ejemplares. Como he dicho antes, los, los plecósteros normalmente son los primeros en sufrir este tipo de cosas. ¿vale? Por lo mismo que antes hemos estado hablando del perlode, que necesita más y cada vez necesita más altitud para encontrarlo, el berdolo, si es verdad, que son perlódido también, ¿vale? Eh, cada vez se está viendo más amenazado por el hábitat y por la contaminación del agua o hasta incluso por la subida de las temperaturas. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Gracias. José Ángel, la... adelante. Bueno, a ver, te iba a preguntar, vamos a ver, si estaban desarrollando, un, a ver, si, me imagino que conocerás la, una, una publicación desde, no sé, desde el año, no sé si es del 2002, de González del Tanago y García de Jalón, que hacían, desarrollaban un índice para, para, de, para las aguas, de, para la cuenca del Duero, un índice biológico. Si hay alguno, te preguntaba si era... Sí, la fiabilidad de este, porque yo más o menos sí se sé cómo va y se ajusta más o menos a lo que yo veo en el río, que se en los ríos, si se puede extrapolar, yo trabajo en Asturias, bueno, si se puede extrapolar bastante bien a él, si tenían alguno, se si estaban desarrollando alguno para estos del proyecto Guadalmé, que se pudiera sí. hacer. Sí, pero concretamente de qué habla ese artículo. Es... Pues es que no sé de qué año, es. Si tú buscas desarrollo de un índice biológico para estimar la calidad de las aguas de la cuenca del huerto, y es de González del Tanago y García de Jalón. Sí, pero ¿qué tipo de organismo? ¿Qué tipo de, de, de... ¿Qué es lo que llama el presidente? ¿No? ¿Macroinvertebrados, peces, macrófitos? No, es, eh, no, es, es macroinvertebrados, sí, y las tiene, y lo desarrolla tres categorías, pues lo tengo aquí delante, en especies intolerantes, especies tolerantes, y especies indiferentes. Vale. Y luego la cuenca del Duero la tiene también zonificada entre, entre esto, en, la tiene zonificada entre zonas en según, entonces había estos más o menos, una forma sencilla, vienen a cuadrar, eh, unas tienen que cuadrar en su, en su zona. Sí. Vale. Si se, yo, yo extrapolando la Asturias, se ajusta, se, se ajusta bastante bien según te muevas en unos ríos. En unos sí. ríos ¿no? sí, sí, sí. Era, si vale. estaban desarrollando alguno parecido... Uno nuevo. Yo, ahora, pues no lo sé. Sé que se están haciendo proyectos de métodos predictivos y eh, haciendo una renovación sobre lo que me estás contando, no lo sé. De hecho, no, no, el artículo que me estás diciendo no, no lo he visto nunca, ¿vale? Y eh, si es de la Cuenca del Duero, no lo sé, no lo sé. He leído cosas de Diego y de Marta, pero lo, el que me está diciendo concretamente no lo sé. Es del 2002, ¿no? Claro, como pero, ahora, ahora te vale. digo el año porque es que, no, es que yo lo tengo, no sé de caño, no me doy cuenta. Dale. No sé de caño es. Pero que claro que se tienen que es del, es del Es del 84. Uh, entonces ya eso tiene que estar muy actualizado. Eh, eh, Voy Después, a Espera eh, un momento, José Ángel. Voy a leer eh, el artículo, ¿eh? Voy a meter el, art el, el artículo, el PDF. O sea, o sea, vale, vale. Pero que sí hay estudios. Eh, después de los 84 sí hay estudios que hacen referencia a, la, a, la, a las puntuaciones que deben de tener cada una de las familias. ¿eh? De hecho, hay algunas, hay muy, un montón de familias que continuamente están sometidas a revisión. No, este este viene, este viene específicamente, este viene por especies. Por especies. Viene por especies, entonces tu vasco, las vasco, vasco, puedes buscar, por ejemplo, ha salido antes el, el perlodes, el, el perlodes, bueno, o sea, el perlodes viene como, para la cuenca del Duero, como especie tolerante, diferente. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Lo o sea que ya directamente es por especies, no es por este género viene ni siquiera, ¿vale? Este viene por especie no, es verdad, ver, no, nos... no lo he visto nunca, tío. Sí sé que Julio Luzón. Debe haber unas. Unas 12 o 15 riacófilas en total en el, en, el, en el estudio para que te hagas cuenta. Y las idosíquias vienen igual. Vale. Tiene... Sí, eh, como tú bien sabes, el, el, el índice de los macroinvertebrados se basa en la familia pero luego dentro de la familia en los géneros también hay unos que son más tolerantes y otros menos tolerantes. Entonces, por eso es lo interesante que, que me estás diciendo. Lo que pasa es que... Es, no, es, que, este no... es, es que este es muy interesante porque lo puedes... A ver, te, está bien, conociendo las especies que sea capaz de llegar, a, se, las puede, se pueden, se pueden, sabemos, se ajustan a lo que te pide al, sí, a sí, los tramos sí, donde sí, estás. Sí, sí. Y las sí, que claro. no te, y, más, y además vas a ver que te sale que lo que, que alguna que no se, las que no se especies que no se corresponden con un, con un sitio determinado no te las basan. Bueno, vale. No, y no, y no, ahí hay, no. hay, indicador, hay indicadoras también muy claras de algunas condiciones y de Va vale, vale, vale. Yo sí sé que eh, Manolo Tierno y Julio, eh, con el tema de los sí están haciendo algo, pero solamente basándose en precosteros. ¿vale? Ya el tema de tricostero, tres, todo eso no, no, no tengo ni idea. Tampoco puedo responderte con claridad a esa pregunta, ¿sabes? Porque desconozco si, hay, si, si se está haciendo algo al respecto en ese aspecto, ¿vale? Sí, el, es que, voy a hacer lo mismo que Antonio, voy a apuntarlo aquí y si encontrase algo, me dijese en algo... Es que en abierto publicaciones no yo no las, no las localizo, si se lo de... Vale. de... Pues no lo sé, o sea, pero lo voy a apuntar aquí porque... A ver, te voy a decir las categorías, bueno, que estamos formando, mejor me a, a ver, viene especies, to... especies intolerantes, especies indiferentes especies de aguas eutróficas y luego, las características, y luego especies características de contaminación. Y es como viene separado. Y es como vienen las cuatro este, categorías. Y... Es del 84. Es del 84, sí, pero vamos... Pero es que es la condici me... la, las condiciones de, de aguas eutróficas que había en esa época a lo mejor no son las mismas que las que hay ahora. Entonces, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces... Pues no, no lo sé, tendría que verlo no tengo ni idea, lo estoy aquí apuntando y lo voy a preguntar esta semana te paso el enlace por... es que sí, yo no nos pásamelo en el enlace la... pásamelo por privado en el Facebook. vale eh, en el chat está el enlace metido el, el, el, el pdf, vale de, de Diego y de Marta de Limnética, donde lo publicaron sí, eh, es de Lignética, eh, sí hay, está, está en el chat para que todos lo podáis tener Vale, muchas gracias, Pérez, muchas gracias. Pregunta Paco Martínez-Capel. Eh, si Hay bueno, hay investigaciones en Europa, en Estados Unidos y en otros continentes que han estimado que en las últimas cuatro o cinco décadas ha habido una reducción muy grande de la biomasa de macros, cerca del 50-70% de reducción. Eh, hay datos fiables de los cambios de biomasa total en España, ¿Veremos como consecuencia similares reducciones en los peces también? No, no lo sé, no lo sé. Pérez, son preguntas muy específicas que ya no lo sé. No, ya lo he dicho antes, no tengo respuesta para todo. Eh, no lo sé, no tengo ni idea. Veremos consecuencias similares, reducciones en los peces también. Evidentemente, si, si se va reduciendo el. La fuente de alimentación pues, le puede afectar a los organismos que vienen por detrás, pero eso, yo qué sé, tío, eso no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana, así que no, no, te, no puedo contestar a eso, no lo sé. Vale, muchas gracias. Carlos, de nada, de nada. Carlos, adelante. Carlos, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Javier? Oye, escúchame, escucha, eh, escúchame, escúchame, ¿qué hace en el Caribe? ¿Por qué? Porque tiene una palmera por detrás cojonante, una oh, playa. Sí. Es el, el fondo. Es el fondo. Oye, eh, solamente un, un pequeño detalle. Vale, Esto vale. Respecto vale. A, con respecto a lo que decíais de la sal, el, uno sí. de los primeros estudios que se hicieron fue en el estado de Oregón. Y entonces se llegó a la, bueno, se llegó a, por lo que estás diciendo, índice de salinidad, absorben plantas, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a utilizar urea, que es también lo que se utiliza. Sí, en el, en el, en el lo que puertas. pasa es que el, el problema de la urea es que cuesta cinco veces más y eh, los mecanismos de, para poder expandirla en el suelo no sirven las mismas máquinas, por lo visto. Ya, o acetato de calcio o acetato de magnesio. También se usa. El o sea, acetato de magnesio eh, puede tener también eh, un componente tóxico. O sea, ya... Era simplemente por. Pero lo, lo exterior, de la urea es interesante, es interesante porque ¿sabes? la urea supuestamente contamina menos y se podría utilizar para, para, para tratar carreteras que pasen por, por, por sitios delicados, como por ejemplo parques naturales ¿eh? o. ...o siempre va a tener un efecto secundario... ...pero seguramente que mejor que la sal es, ¿sabes? O sea que el dato que estás dando es, es, es bastante bueno. Vale, otra cosa para aclarar... ...yo creo que José Ramón antes... ...no sé, me está oyendo que me corrija... ...yo creo que lo que él, él lo que se refería era... ...a si había alguna base de datos... sea, alguna sistematización de macroinvertebrados y todo lo que es la relación con la pesca, o sea, es decir, la típica base de datos que tienes, pues tengo esta esta especie, se cría de esta, o sea, ese que de está esta determinada manera, es... es eh... Sí. qué ah, no, ¿qué ah, pasa? Que no te oigo, no te Esa sistematización que sería buena de cara al pescador. Como sistematización, algo que se pudiera tratar, ¿no? A nivel de, de maquinitas. Vale, bueno idea. Yo conozco lo que son las páginas para meter. Pues, de hecho, hay tablas dicotómicas que son geniales en internet y te sirven para hasta incluso para saber los ciclos de vida y tal. Pero ya la pestañita para que te lo aplique a la pesca esa ya no la conozco yo, ¿sabes? Yo sé. Bueno, que, Vamos. Eh, José Ángel Martín Del Arco hace un trabajo aco acojonante, ¿vale? en, el, en el Facebook, porque además él, él busca hasta el color de la seda, tal. Entonces, yo te puedo recomendar que mires la biología por una parte y que luego le preguntes a él. Ya te lo vas haciendo todo, todo tú. tú? Es una buena idea. ¿vale? Sí, sí, porque sí. como me preguntes a mis colores y tal, no, vamos, a ni bueno, ya, ya, ya te veré en el verano. Ya, bueno, ya sí, a, ver, a ver si puede ser caldo en septiembre. ¿no? a ser, a ser, a ser. Pues, pero, eh, pero que sí, esperemos. José, sí. no eh, había levantado la mano. Eh, adelante. Hola, pues, a ver. Eh, se, se comenta que las estaciones de esquí para producir nieve artificial por temperaturas sobre 2-3 grados sobre, sobre cero utilizan productos químicos. Antiguamente utilizaban una especie de mezcla de unas partículas como si fuera por expán dentro de los cañones para solidificar sí, sí. esa nieve en esos casos. Sí, porque la nieve para formar ¿Habéis necesita... detectado algo. ¿Sabéis si, si en los muestreos, si, si, no sé, habéis detectado alguna cosa de este tipo? No, nunca. No, no sé, no sé partícula. No, eh, te pones a mirar la batea y vamos, yo no me he encontrado una cosa rara. Sí, ha habido algún punto de muestreo, <ríe> me he encontrado cosas un poco raras, como por ejemplo ahí en el Fresneda, por debajo del puerto llano, que metía la, la red de, para muestrear y me encontraba, pero miles y miles y miles de perlitas pequeñas, transparentes, y yo decía, ¿qué cojones? Eh? Entonces. Yo ya, pues imagínate, dándole vuelta a la cabeza, esto que es, esto que es. Y es que había kilómetros arriba, había un vertido de una petroquímica que utilizaba ese tipo de, de perlita para producir no sé qué. Y luego llegaba ¿sabes? Entonces, pero ese tipo de casos sí me lo he encontrado, pero partículas que se hayan utilizado para producir nieve, no, no, no, no he visto. Nada. Me he encontrado polillas, anillos, en la. Es <risa> la red. Yeah. Ya está chicos, eh vamos a hacer...